Bueno, yo me llamo Carla Say, eh, hay gente de aquí ya que me conoce, me dedico. Hola, Me dedico a. soy profe, eh, estudié, estudié ingeniería informática y a día de hoy llevo casi 10 este años como consultora a Por las tardes estoy con mi consultor y por las mañanas estoy dando subvención de eh, cursos de certificado de profesionalidad gratuitos aquí en Madrid. Es una formación subvencionada por la Comunidad de Madrid y doy certificado de personalidad, que son cursos de lectura de cinco meses. Y me dedico a por la mañana. Vamos, de nada, de hacer, eh. Disfruto mucho de mi clase, me apasiona más que estar por las tardes haciendo temas de desarrollo web, pero me no, disfruto ambas cosas. También soy la organizadora de la World Cup Madrid el año que viene. En 2023, si no puedo adelantar nada porque estamos a punto de cerrar la fecha, pero pronto habrá novedades. Si no me no tienen que esperar una vuelta a Madrid, en eh, Madrid capital. Yo creo que consigo otro día. Si ¿Sí, la primera es voluntaria, sí, vale, me vale, <risa> encantada. Que, <soy> <risa> que me trillo que quería ser voluntaria. Pues ya sabes dónde me quedas. Sí, sí, pues ya les tengo fichada. Y nada, y ante todo. Adelante, adelante. Hola. <risa> y ante todo, aunque me diga todo esto, pues soy persona, viviendo en este mundo caótico que tenemos actualmente y como todo me puedo equivocar, aprendo cada día, aprendo de mi experiencia, destipando, de haciendo y así es como una herramienta o es sea, la aprendizaje que les va a dar la vida dedicaros a esto, en con la herramienta. Me podéis encontrar por ahí en redes sociales, tengo mi web en casa de ver cuchillo de palo, la tengo obsoletísima, tengo que actualizarla desde hace tres años con proyectos muy antiguos y nada, vamos a empezar, esta es la idea un poco del taller, lo que voy a ver, este es el índice ¿Me voy a sentar para irme aquí? Bueno, la idea del taller es, eh, os voy a enseñar a, a qué pasa en el momento en el que yo instalo el plugin de WooCommerce, qué ocurre en mi Wordpress Vamos a ver los tipos de productos básicos que vienen eh, por defecto en el plugin de WooCommerce, que son tres. Os comentaré luego otros, otros tipos de productos que también se pueden crear con, eh, en WooCommerce, con plugins eh, diferentes, además de tener el plugin de WooCommerce. Vamos a ver cómo funciona el tema de la configuración del IVA, que hay veces que puede ser un poco tedioso ¿no? a la hora de configurarlo. Lo importante es tener claro qué servicio quiero ofrecer, qué tipo de producto voy a vender, si voy a incluir impuestos, si no, depende del servicio que ofrezca, ¿no? Eso, por ejemplo, la formación no lleva, no lleva IVA. Si vendéis, dais clases, pues su productos no van a llevar IVA. Depende, ¿no? Luego también vamos a ver el tema de los gastos de envío, cómo configurar los gastos de envío, si esos productos se envían físicamente a los clientes, los tipos de formas de pago que existen, luego aquí ya cada uno configurará... Porque por, eh, por defecto en WooCommerce vienen unas, unas formas de pago, luego se pueden meter otro tipo de formas de pago. Y luego os he dejado como artículos, enlaces extra, artículos que os pueden servir de interés para las configuraciones, un poco así más avanzadas. Y algunos plugins molones, los digo molones, pero plugins que pueden estar bien a la hora de pues, darle más vida a vuestra tienda online. Pero la base es, si no tenéis el plugin de WooCommerce instalado y activo, no podéis montar vuestra tienda online. Por ahí hay que empezar. Hola, hola. Bueno entonces, lo primero que vamos a hacer, yo voy a leer esto y luego me pasa la parte práctica, ¿vale? Hola Carlos. Hola Carlos. ¿Cómo te veo? Venga. Ha visto cómo me quieren aquí la gente, ¿eh? Bueno, Carlos es que organiza la Work en Madrid también y no me está haciendo los deberes, por cierto, porque le mando cosas y no me hace caso. ¿Qué vamos a ver en la primera parte? Instalar y activar el plugin, si habéis estado en el taller de iniciación antes a Wordpress, todos entiendo que sabéis lo que es un plugin, cómo se instale, cómo se activa, ahora lo haré rápido, tardo un minuto, y veremos, eh, cuando lanzamos el plugin, de, cuando activamos el plugin de WooCommerce, se lanza un wizard propio del propio plugin, entonces podemos seguir ese wizard con unas configuraciones iniciales, que podemos tenerlas en cuenta, o pasar esas configuraciones y configurar, configurarlo todo nosotros desde cero. Voy a seguir el Wizard para que lo veáis, porque está bien, no está de más tenerlo en cuenta y luego ver todos los ajustes que vienen generales del propio plugin, ¿vale? Aquí he puesto obviar instalación de plugins a lo largo del Wizard, cuando en el Wizard vamos a ver que ofrecen plugins, instalar este plugin que te va a servir para esto, este para otro y muchas veces pecamos de primera, lo instalo todo y al final tenéis ahí una tira de plugins que no vais a utilizar o no sabéis si vais a utilizar, entonces, yo diría, por mi experiencia, que no es necesario hasta que yo no tenga mi tienda montada y ya digo, a ver, voy a utilizar el plugin de Mailchimp porque voy a mandar campañas de email marketing. Sí, pues me lo instalo, lo configuro, hago lo que sea, pero una vez que ya tenéis vuestra configuración del e-commerce montada como tal. Entonces, eh, la, la instalación ofrece algunos plugins de instálate este plugin, este otro, este que te van a venir bien. Tendemos a activar todos, de repente tenemos un montón de cosas por configurar, nos agobiamos y no hay necesidad de eso. ¿vale? Entonces, bueno, vamos por partes. Luego veremos estos cuatro puntos que he puesto aquí de detalles de la tienda, sector, tipos de productos y detalles del negocio, que vienen ahí en el wizard, para que sepáis que es cada cosa. Vamos a ver toda la configuración de todos los ajustes para entender qué significa cada cosa. Y luego una cosa muy importante y es que en el momento que instalamos el plugin y eh, hacemos la configuración inicial con el wizard, bueno, al activar el plugin, en las páginas, si habéis estado en el taller de iniciación a Wordpress, antes entiendo que sabemos lo que es una entrada y lo que es una página en Wordpress. Sabemos diferenciar ese concepto, ¿no? las entradas son las páginas o las entradas de mi blog ¿no? si tengo un blog y las páginas son las páginas estáticas, lo que conforma si tengo la web corporativa, página de inicio, quién soy, qué hago, contacto, pues WooCommerce con el plugin lo que hace es que nos crea automáticamente esas páginas en la, en la parte de las páginas estáticas de WordPress, el carrito, finalizar compra, mi cuenta, política de evoluciones y reembolsos y la página de tienda que ahí hace que funcione el carrito, salga el carrito cuando el carrito, esas páginas se pueden cambiar el nombre, añadir o quitar cosas si quisierais, pero tirando un short code al fin y al cabo que es lo que hace que se genere esa parte de que muestra el carrito o se finalice la compra o lo que sea. Entonces, dicho esto, a modo teórico, voy a, a representarlo, ¿vale? Yo aquí me he instalado un WordPress limpio, no tiene nada. Está tirando del tema al 2023, que ya está basado en el editor del sitio, la nueva parte que ha salido ahora con el tema, bueno, con la versión 5.9 creo que fue, ¿no? Lo del full site editing para la edición completa del sitio. No sé si os, si os han hablado de esto. Voy a cambiar de tema y me voy a instalar y activar... No, Astra, no. Esto, me voy a instalar, que es el, el, plega, un, o sea, el plugin, el tema... Que me sirve perfectamente para enseñaros cómo funciona WooCommerce. ¿Y para una, un WooCommerce real? O sea, el Storefront. También podría, sí, real. si quieres. Sí, lo que pasa es que era esto a nivel de diseño, pues muy basiquillo. Podrías hacer más cosas. ¿Y cuál es la instalación final? Storefront. Ah, instalación fallida. Ah, aquí está. Vale. Bueno, tengo instalado y activo eh, este tema, no sé si os han explicado por ahí la importancia de cuando instaláis y activáis un tema, no es que ver con las tiendas online, tener el tema hijo activado y el tema padre, que sería este, instalado, es decir, yo instalo el padre, me creo un tema hijo a mano o a través de un plugin, no hace falta saber hacerlo a mano, la documentación de WordPress se viene como se hace, es algo fácil, pero tenéis un plugin para crear el tema hijo si no queréis hacerlo a mano, se, se crea el tema hijo, se activa el hijo y tenéis el padre instalado. ¿Esto para qué sirve? Porque si yo de repente quiero cambiar algo de mi CSS, de mis estilos o añadir cualquier tipo de funcionalidad nueva a mi tema, lo podéis hacer todo en el tema hijo. Mañana sale una actualización nueva de este tema, actualizo el padre y se me sobreescribe todo con la actualización nueva y no se me rompe lo que yo he hecho en mi hijo. ¿Se pueden hacer preguntas ahora? ¿no? Sí, claro. Ah, vale, solo una pregunta. Si yo tengo ya llevo trabajando un tiempo con un tema y ha hecho un cambio y he tenido cuidado de cuando actualizo tal. Pero si yo, yo puedo hacer ese tema desde ese momento convertirlo en hijo para que se mantenga lo que yo ya he hecho. Sí, pero puede haber que haya algunas configuraciones que se te rompan. Lo ideal, o sea, claro, claro. Lo, los pasos sí, sí. serían, instalo el WordPress, el tema que vaya a, crea, a utilizar, lo activo, me creo el hijo, activo el hijo y empieza a funcionar. Esos serían los pasos buenos. No sabía bueno, a mí también me pasaba, yo en mis principios, en mis inicios de Wordpress, hace casi 10 años, yo no sabía lo que existían los temas hijos. Y yo lo que hacía, esto no lo debería contar, lo voy a contar, yo lo que hacía era que yo estaba con mi tema, no tenía ni idea de que existía el tema hijo y yo metía estilos nuevos a lo mejor en la CSS, me los escribía y luego me ponía mi ordenador en una hoja, me escribía ahí todo lo que había hecho y luego cuando se actualizaba el tema, actualizaba, se me sobreescribía todo y volvía a coger mi ordenador que tenía copiado los estilos ahí. Claro, y luego cuando me di cuenta que existía en la WordCamp toda la gente que había detrás, los temas hijo y todo lo que existía detrás porque yo empecé como muy, muy así que no sabía todo lo que había detrás de WordPress hasta que te das cuenta y ya descubrí los temas hijos y dije, vale, pues esto es, es necesario hacerlo. Pero esto no tiene nada que ver con una tienda online, ¿vale? Esto es como algo bueno que deberíais hacer al principio. Entonces, tengo este tema, me voy a instalar, bueno, por defecto en la instalación de WordPress vienen aquí estos dos plugins, que los voy, están desactivados, los voy a borrar del tirón, y me voy a instalar WooCommerce, sin el plugin de WooCommerce, poco podemos hacer con nuestra tienda online, lo instalo y lo activo. Fijaros en una instalación por defecto en WordPress, a la izquierda aquí el panel de administración. Esto es lo que viene en cualquier WordPress. A medida que vayáis añadiendo plugins a vuestro sitio web, irán apareciendo funcionalidades aquí a la vista o por aquí escondidas, depende del plugin. Entonces siempre ten en cuenta que en el momento que activáis un plugin se instala, luego se activa. en El momento que el plugin está activado aquí aparecen cosas nuevas. Ahora al activar WooCommerce, lo que va a ocurrir es que van a aparecer aquí a la izquierda unas cuantas opciones nuevas. Si quiere, me va un poco lento el internet. Ahí estamos. Veis, le he activado y justo me ha saltado el wizard, este del que os hablaba. Este es el wizard que os he dicho al activar el play me salta, que puedo coger y decirle hey, te salto, yo paso de este setup y yo ya me voy a ajustarlo todo, pero bueno no está de más, os voy a explicar esto porque es rápido, se entiende bien. Y vamos a aprovecharlo, ya que lo han desarrollado los del plugin, pues bueno, que no está mal. Estas configuraciones ya se quedarían guardadas en los ajustes generales. Ahora cuando lo vean. O sea, cancelo, luego... cancelo y me voy a ajustes generales. Que ahora voy a ir y se hace ahí desde cero. Cuando vaya ahí, ya va a estar relleno lo que he puesto, más otras cosas que yo puedo ir rellenando. vale El caso, ¿qué me dice aquí? Lo que os comentaba antes aquí en los apuntes, en las diapositivas, este punto, detalle de la tienda, sector, tipo de producto y detalle de pago. Estos son los detalles del negocio, perdón, los pasos que hace. Detalles de la tienda. La primera parte es ubicar, esto es dónde estará, si tengo tienda física, puede que no tenga, ¿vale? Dónde está ubicado mi negocio, en qué país o en qué región. Pues bueno, estamos en España, en Madrid, ¿no? En este caso. La dirección de mi negocio. Si yo no tengo tienda física, pues lo ideal, yo que sé, si imaginaros que yo vendo, soy psicóloga y estoy en mi casa y vendo mis, mis terapias online, pues estaré como autónoma, ¿no? Entiendo, tendré, tendré mi actividad dada de alta de alguna forma, si estoy como autónoma y tengo la dirección de mi casa, pues la dirección de mi casa, ¿vale? Si tengo una tienda física, pues la tienda física, esto no tiene mucho más, me ponen aquí calle la, la, la. Código postal, no sé cuál es el código postal de aquí. No me lo sé. ¿Alguien se lo sabe? O decirme el de Móstoles. ¿Cuál es el de Móstoles? 28. 28. ¿El de Móstoles, no? no, vivido, no estoy... 20, 28. 932. Ciudad, Móstoles. O Madrid, da no igual. Aquí tenéis que poner datos reales. No os inventéis los datos. Me estoy inventando la calle, ¿vale? No pasa nada. Pero me refiero al código postal, eh, a, la, a la ciudad, sobre todo porque luego cuando en el formulario y hace, hagamos todo el tema de los gastos de envío, eh, dónde se envía, ahí coge la tienda física donde está y tira de la dirección postal, ¿vale? El código postal no lo, no lo inventéis. Bueno, dirección de correo está puesto, en mi correo que he puesto en el correo del administrador, si tenéis un email para gestionar la tienda, store.amiguel.com o lo que sea, pues lo ponéis. Aquí no me voy a, no me voy a, dice recibe trucos, actualizaciones, tal, en la bandeja entrada, entrada funciona es a MailChimp, esto es para registrarme y que me manden información, paso, quería seguir, esto significa que si quiero que eh, les pase a los, a los desarrolladores de WooCommerce todo lo que yo hago, para que ellos vean eh, si hay algún error y tal, pues bueno, no le voy a pasar lo que yo hago, si queréis lo podéis, lo podéis enviar, no pasa nada. Siguiente parte, aquí nos habla de en qué sector, qué sector opera tu tienda, pues nada, aquí es elegir el tipo de sector, vamos a elegir, pues voy a crear un par de productos de, como si fuese ropa y luego crearé también que no tienen nada que ver eh, o bueno, si queréis educación aprendizaje una consultoría y productos de ropa, podéis marcar varios, esto es un checkbox que me permite marcar varios, no solo uno, vale, o uno, los que sea, esto es para saber la información de vuestra tienda, esto no aplica nada como tal. Aquí ya me está preguntando, y esto es a lo que voy, de empezar aquí a activar cosas y volvernos locos, dice ¿qué tipo de productos vas a vender en tu tienda? Por defecto WooCommerce permite, que ahora lo veremos aquí en la siguiente diapo, ¿Vale? Permite vender productos simples, ahora veremos qué es, pero es un producto físico, tú que compras una camiseta y yo te la mando a tu casa, o no, o vas a recoger la tienda, depende de lo que yo ponga como, en los envíos, un producto virtual, un producto virtual es un producto no físico, no te llega nada como tal a tu casa, o a lo mejor sí, te puedo mandar yo que sé, una caja de bienvenida, pero el producto es virtual, me compras un vídeo, me compras un curso online, me compras eh, eh, algo, música, me compras un ebook, ¿vale? Un producto virtual unas entradas para el teatro, que es un producto virtual también. Y luego está el producto variable, que el producto variable viene siendo, por ejemplo, una sudadera con las tallas SML y la tengo en verde, blanco y azul. Un producto que tiene variaciones, ¿vale? Y esas variaciones se configuran y yo puedo elegir, dependiendo de la variación, cambiar el precio, mostrar una imagen u otra dependiendo si es un color u otro, ¿vale? Esas variaciones ¿Es se crean Una entrada para un viernes, un sábado, un domingo... ¿Eso sería un producto variable o sería...? No, diferente? sería virtual, un producto virtual. Un producto variable no es... Aunque luego el producto variable, luego lo veremos si se puede poner, creo, que como, como descargable, no. Luego lo vemos. Pero yo diría que sería virtual. Y esos tres productos son los que vienen por defecto en WooCommerce. Si yo de repente quiero crear un producto de suscripción, que todos los meses el cliente me paga una tarifa de yo que sé 10 euros al mes por tener mi consultoría gratis una hora al mes conmigo, eso es un producto de suscripción y ese producto no se crea, con WooCommerce por defecto no se puede crear, hay que tirar de otro plugin. Lo mismo ocurre si quiero crear un producto rollo tipo reservas de un hotel, reserva de una consultoría a través de un calendario, estoy libre tal día, tal hora, tal. Ese tipo de producto tampoco viene por defecto en WooCommerce, habría que tirar de un plan. ¿Vale? Entonces, ahora los vamos a ver, ¿eh? No os preocupéis. Lo que me está diciendo aquí es, ¿qué tipo de producto vas a vender? Pues, yo le puedo decir, vale, productos físicos, descargas, estos son de WooCommerce. Los de aquí, ¿veis que ya me está diciendo, si le dais aquí a la información? Hola. Veis aquí que me está diciendo 16,58 euros al mes, aquí me instala el plugin de WooCommerce subscription, de los propios de WooCommerce, que ya pago para poder hacer productos de suscripción, que puede ser ese plugin como que puede ser otro plugin que no sea de WooCommerce, por ejemplo, JIT también tiene plugin, yo por ejemplo he utilizado en suscripciones el de JIT antes que este que me ha venido mejor en un proyecto, ¿vale? Pero da igual, que se puede utilizar los dos, funcionan los dos estupendamente. pero cómo se llama el plugin que tiene G? No, la empresa JIT desarrolla plugins y hay un plugin que es Git subscription, luego aquí, aquí al final os he dejado todos los enlaces con todos los plugins, en la diapositiva, ¿vale? Pues está también, pero bueno, que os he dejado un link con, todo las, con todos los plugins. Y luego están las membresías, las membresías es el mismo rollo, que aquí lo he explicado y ahora lo veremos, por aquí los tengo, es el mismo rollo que los, los productos de suscripciones, lo que pasa es que yo cobro. Una vez una cuota, pero no es recurrente, no es como un producto de suscripción, es una, eso es una membresía, lo típico de me meto, pago 200 euros y tengo, adquiero 20 cursos y los tengo, tengo todo el año para hacerlos, por ejemplo, y lo pago una vez, eso es una membresía, es muy parecido a la suscripción, pero lo que no, lo que no ocurre es que no hay un pago recurrente, eso tampoco se puede crear con el plugin solo, vale hay que tirar de un plugin. Reservas, lotes, esto es lo mismo, para hacer reservas me pido un plan, para hacer lotes esto es lo típico de un producto que, por ejemplo, una batería o una bicicleta, puedo comprar las ruedas, puedo comprar el triángulo, todo aparte, o una batería que puedo comprar dos platillos, dos todo por separado, ¿vale? O vendo un, un, un, un producto que es un paquete con un montón de discos y voy eligiendo discos porque soy, tengo una tienda de vinilos, yo qué sé, esos son por lotes. Y luego productos personalizables, esto aquí que puedo personalizar, aquí será otro plugin para dar más personalización al producto. Entonces yo aquí, no marquéis nada de esto, porque os va a meter el plugin, os lo va a cobrar y no voy a llegar a ese punto todavía. Si quiero hacer productos de suscripciones, configuro toda mi tienda y luego meto el plugin de las suscripciones, ¿vale? Voy a poner que esto da igual, ¿vale? Como si no marco nada también aquí, bueno, alguno hay que marcar, productos físicos y luego ya me crearé también un producto descargable. Vale, aquí me dice, cuéntame un poco de tu negocio, pues a lo mejor no lo sé, pues yo muchas veces aquí me planteo, si yo supiera lo que voy a hacer, que digo, ¿cuántos productos piensas mostrar? Pues a lo mejor empiezo por 10, pero acabo haciendo de entre 100 y 1000, es que esto es muy relativo, a ser que estáis desarrollando para un cliente y dice, oye, quiero un tienda online en el que tengo 50 productos, que lo tengo clarísimo, pues vale, entre 11 y 100, esto igual, tal cual, no pasa nada. ¿Actualmente vendes en otro lugar? No, sí, en otra plataforma, sí, pero en otro e-commerce, sí, en una tienda física o a través de que hago eventos en otra plataforma y en persona. Pues esto sí ocurre, si no, no vendemos en ningún lado, es la primera vez, lo que sea. Y aquí es, estoy, esto es información que le estáis dando al plan realmente, ¿vale? ¿Estoy configurando una tienda para un cliente? Sí o no, pues no, estoy haciendo una mía personal, da igual. Características gratuitas, ¿veis que he esta pestaña? Añade características de negocio, recomendadas para mi sitio, esto es lo que os decía de la tira de plugins aquí gratis, que como esté todo esto marcado, pues mete todos esos plugins que a mí ahora mismo es que no me interesan, porque es que me voy a liar, yo quiero montar mi tienda inicialmente y luego ya veré si quiero añadir más plugins. Entonces aquí, si yo le digo a todo que sí, me instala el de los pagos de WooCommerce, que a lo mejor no me hace falta este plugin porque gestiono los pagos con otro plugin, me instala Jetpack, que es un plugin de la propia empresa de Automatic que ha desarrollado, que ha desarrollado Wordpress, que trae 8000 mil millones de funcionalidades, que a lo mejor tampoco me interesa tenerlo. Me instala MailPoet, que este plugin te permite configurar los correos que llegan a los clientes, hacer campaña de email marketing, que a lo mejor tampoco me interesa tenerlo inicialmente. ¿vale? Os he dejado luego los enlaces de los plugins, por si lo queréis tener. esto igual, para hacer las fichas de empresa en Google. Cuando estamos en Google Business, que sale la fichita de empresa, pues ¿Para qué me vas a instalar el plugin si todavía no he dado de alta mi negocio en, en Google Business? Espérate que haga la tienda, que lo dé de alta y luego yo me instalo el plugin y conecto mi tienda con Google Business o lo que sea, ¿no? Facebook para WooCommerce, esto igual. Cuando yo tengo mi tienda y quiero a través de Instagram o a través de Facebook que mis productos salgan ahí para que la gente los pueda comprar. Lo habéis visto mil veces, me meto en Instagram, sale un producto, una, una publicación con la cestita, hago clic me lleva a la tienda online y lo puedo comprar. Pues esto se hace a través de este plugin. ¿Vale? ¿Para qué lo voy a meter ahora? Si es que no tengo los productos hechos. TikTok para WooCommerce. <risa> uh -huh. El caso. Que le marco todo, ¿vale? Y le doy a seguir. O sea, si no entras ahí, te lo Si entras y le das a seguir y obvias esto, lo que yo acabo de hacer, de marcar te instala todos esos plugins que son gratuitos y tienes de repente, me voy a mi WordPress y tengo aquí una tira de plugins nuevos instalados que... Pienso que son de WooCommerce y realmente no es el planning de WooCommerce, ¿vale? Luego sí los puedes instalar y configurar, pero bueno, yo lo, mi idea, yo creo que lo más sencillo es ir por partes, ¿no? Es un poco la lógica que yo planteo, ¿no? Todo a instalar y todo a configurar, porque es que si no es una, os vais a agobiar así de primeras, no tiene mucho sentido. Vale, y luego me sale aquí, elijo un tema, pues yo ya tengo mi tema activo, aquí me ofrece temas... Algunos de pago, pues esto aprovechan de ofrecerte, si quieres algún tema, yo ya tengo mi tema, sigo con mi Storyflow tranquilamente. Esto termina y me redirecciona al panel de control. Fijaros aquí, no sé si alguien se ha fijado, al activar, yo ya he activado el plugin, me ha llevado al wizard, he hecho los cuatro pasos que seguían, he terminado el setup y me redirecciona aquí. ¿Qué ha aparecido aquí nuevo a través del plugin? Esto es nuevo, WooCommerce con todas estas opciones, productos es nuevo, análisis es nuevo, marketing es nuevo y lo demás sigue todo igual, ¿verdad? O sea, estos cuatro puntos en el panel de administración son nuevos, por el plan. Lo que hay que aprender ahora es toda la información que viene aquí, para qué sirve, qué que hay que hacer aquí. Vale, entonces, vuelvo aquí arriba. Lo siguiente que vamos a ver, esto anterior era lo del wizard, los ajustes generales que vienen, WooCommerce, porque aquí fijaros que os dice, aquí te ayuda más, ¿no? como te sigo dando yo aquí más pasitos, que yo aquí la verdad que ya paso un poco y me voy directamente aquí, te dice, oye, ya has hecho los detalles de la tienda, ahora añade productos, luego configura los pagos, después tus impuestos, luego... Eh, vende más, después personaliza. ¿Qué más puedes hacer? Haz hace esto, haz esto otro. Aquí, como os van dando pasos en el inicio, ¿vale? Yo a lo que voy a ir es directamente a WooCommerce Ajustes. En esta parte es donde realmente, en WooCommerce Ajustes, es donde vais a configurar a través de esta tira de pestañas todas las opciones de vuestra tienda. ¿Vale? Fijaros que la primera pestaña, en la pestaña general, bueno, aquí me dice que no estoy usando una conexión segura, el tema del certificado SSL el candadito verde HTTPS, porque estoy en local, yo aquí me he montado un WordPress en mi ordenador en local, no estoy en un hosting en, en, en ningún sitio en producción ni nada, y no, no estoy tirando de, del protocolo HTTPS en ningún momento, no pasa nada. ¿Qué pan aquí? Ajustes generales, esto ya lo he rellenado en el wizard, ¿a que sí? ¿Veis que ya se me guarda ahí? Que si no lo relleno el wizard, paso del verón aquí ajustes, esto está en blanco y lo relleno, que no pasa nada, ¿vale? Ciudad, país, provincia, código postal. Y aquí empieza, viene la chicha que aquí esto no es cuestión de así al tuntún, no, hay que tener muy claro aquí lo que configuramos. Lo primero que viene dice: a ver, tu ubicación de venta. ¿Dónde vas a vender? ¿Vas a vender a todos los países? ¿Vas a vender solo a España? ¿Vas a vender a X países? Aquí, si yo digo a todos los países, significa que hay que vender a todo el mundo. Hay que configurar los impuestos de los productos eh, para cuando vendes a todos los países, si a mí me compran en América y yo mando un producto a América, ahí yo pago unos impuestos, realmente los impuestos se pagan por el a donde está vuestra tienda física, los impuestos son los de aquí, pero si vuestra tienda, yo que sé, está en Londres, los impuestos van, son los impuestos de Londres, luego lo veremos, pero los gastos de envío, tenéis que configurar gastos de envío para todos los países, entonces bueno, esto depende de donde vendáis, yo siempre he hecho, normalmente he hecho tiendas que venden aquí en España, y una que sí es cierto, que venden a Sudamérica y los gastos de envío, pues ha sido la verdad que un poco locura eh, generar todos los gastos de envío. Pero bueno, se puede hacer. Vendo a todos excepto a... Si vendo a todos excepto a 3, 4, pues esto. O vendo a países específicos, ¿a quién? Pues voy a vender en España. Si vendierais productos online, digitales... Formación, por ejemplo, o consultorías, o, te, o terapias, o lo que fuera, pues aquí a lo mejor vendéis yo que sé a España, y a Reino Unido, y a, a Francia, yo que sé. Porque dais las consultorías en inglés, en castellano, pues aquí vendo a España, a Reino Unido, y a Francia, y lo ponéis. ¿Puede reducirlo más? Por ejemplo, España península, ¿cuál es lo que decir? No, no, no. puede reducirlo a países específicos. Para en lo es no a el que Lo que sí puedes hacer es no enviar a. Porque tiene Sí. No, pero la, la, el tratamiento fiscal es, si yo mi tienda está en la calle Lala de Móstoles, que ahí está la tienda física, los impuestos de mis productos son los de aquí, los de Madrid, ¿vale? Online, online si se disfruta, si el es que lleva, lleva, lleva el centro, digo. Sí, online sí. sí. Claro, depende del tipo de producto. Estoy, estoy suponiendo que voy a vender ahora mismo ropa, productos físicos, lo voy a enviar. Si es online, no lo mando a ningún lado. Si doy información no lleva IVA, ¿vale? Por ejemplo. Pero si yo vendo camisetas y las mando a Canarias, el IVA se paga el donde yo tengo mi tienda física. No se paga el impuesto canario. Eso es si mi tienda física está en, con sede en Canarias. Si yo vivo en Canarias y yo tengo mi tienda allí eh, física registrada, mi empresa, pues yo pago los impuestos de Canarias. Lo mismo en Centro y Melilla. ¿Vale? O sea, no se pone cuando yo configuro los impuestos, no se pone el IVA Canario, ni el IVA de Ceuta a Melilla, si mi tienda física está en la península, ¿vale? Lo mismo ocurre si vuestra tienda física está en París, pues los impuestos de París. Porque vosotros pagáis impuestos desde donde sacáis el producto. Vuestro producto sale de España, eso es lo que pagáis, el impuesto de la península. Vuestro producto sale de Ceuta, porque tenéis la sede en Ceuta, pues el impuesto de Ceuta. Bueno, pues tener la sede en otro país... Y enviarlo desde otro país también. También, pero... Es bueno, un poco el, rollo. El tema de intracomunitario. Porque si yo tengo el efecto el... si intracomunitario, no va, a bye, la, el IVA italiano y lo que hacen es que no el IVA. Entonces, claro, follos, es un pollo. Es un poco rollo. lo que peor tengo. Yo tengo, que sí, pero tu, pero, ¿Tengo pero el tema de pero Sí, pero el que te lo vende, no sí. te No te pasa nada. No te pasa nada. Pues la es que el de caldo, yo por ejemplo recomiendo, y lo hago así, no sé si Nilo, no creo que nos pisemos, más o menos pensamos igual, mañana Nilo da una charla también sobre WooCommerce, eh, al principio de la World eh, Yo lo que recomiendo siempre es meter los productos ya con los impuestos incluidos en la tienda, en la configuración que ahora lo veremos, eso es lo ideal que ya el usuario final vea el producto, lo que cueste, que ponga IVA incluido y ya está el IVA calculado en base a los impuestos que hayamos calculado, el 21, si estamos aquí o lo que fuera. Depende del producto, yo monté una tienda que tenía, alimentación, eh, claro. tú sí. el ticket, lo tienes que poner por separado. Estoy sí. hablando de un producto básico, camisetas, vale, sí. que vendo alimentación, los IVAs de los alimentos cambian la película porque es otro tipo de IVA. Ahora veremos que cuando estamos creando un producto como tal, tenemos una opción de decir, este producto no lleva impuestos. A lo mejor yo vendo formación y vendo camisetas a la vez, porque vendo de todo en mi tienda, y mis camisetas llevan impuestos y este producto está declarado con los impuestos y mi formación está en impuestos, no se aplican. Y ahí no se aplican los impuestos que yo he configurado, ¿vale? Lo importante es definir los impuestos y luego a cada producto, dependiendo del tipo de producto que sea, aplicar esos impuestos configurados o no, ¿vale? Funciona muy bien a nivel cliente, además de si su experiencia que he vendido al extranjero y desde el extranjero también. Y siempre con todos los precios y los impuestos que hayan vuelo en el el la ventaja de que le aplicar, funciona muy bien desde la perspectiva del cliente. Yo lo que hago es, eh, cuando veo el producto, veo producto con impuestos incluidos y luego en el carrito y en, al finalizar compra, hago, a finalizar compra hago un desglose para que se vea la base imponible del propio producto más el IVA que se está aplicando para que el usuario sepa, y luego también está la parte porque se pueden aplicar impuestos a los gastos de envío, si yo mando los productos a donde sea, a quien me lo compre, yo contrato la empresa que va a mandar los productos, MRV, lo que sea, correos, quien sea, el proveedor que sea, y esa gente a mí me cobra también impuestos, pues yo tengo que cobrarlos, ¿vale? Entonces ahí también se aplican, o no, depende cómo lo montéis, si cogéis vuestra furgo y lo lleváis vosotros, pues igual ahí no hay impuestos que aplicar a los gastos de envío. ¿Vale? Es que depende. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo esta parte. Vendo a España. dice ubicación de envío. Aquí si os ponéis en la ruletita, en la información os dice, elige a qué países quieres enviar o elige enviar a todos los lugares que vendes. Dice, envía a todos los países que vendes. ¿Yo a quién estoy vendiendo? A España, ¿no? Envío en toda España. O enviar a todos los países, enviar solo a países, a países específicos o imaginaros que... Yo tengo clarísimo que mis productos son todos eh, digitales, no voy a enviar nada, directamente desactivo el envío y ahí ya se me desactiva de manera automática la configuración de los gastos de envío, pero voy a vender eh, cosas online, productos eh, digitales y también voy a vender productos físicos, Por pues no me desactivéis el envío porque lo voy a enviar, a no ser que no, a lo mejor podéis vender productos físicos pero no enviáis y la gente tiene que ir sí o sí a recogerlos a la tienda pues desactivar el envío, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí voy a enviar a todos los países a los que vendo. Pero vendo a España, voy a enviar a toda España. Península, islas, todo incluido, ¿vale? Ubicación del cliente por defecto. Aquí me dice que elija cuál es la ubicación del cliente por defecto a la hora de cuando el cliente rellena el formulario del, de la compra, de finalizar compra, Dice, sin ubicación por defecto, país-región de la tienda, geolocalizar o geolocalizar compatible con la caché de la página. Aquí, yo normalmente, porque yo no he tenido muy buena experiencia con el tema de la geolocalización, la verdad, se supone que esto geolocaliza al cliente a través del dispositivo y ya le rellena diciendo, ya estás aquí. Entonces, yo por defecto siempre me pongo en, estoy en la región mía, en Madrid en este caso. Y luego ya el usuario, cuando llega a su formulario de su compra, pone sus datos, que me pone un código postal de eh, Galicia. Pues le saldrán los gastos de envío típicos para Galicia o para donde sea, ¿vale? que yo los haya configurado. Eso es la ubicación por defecto. Importantísimo, ¿activo impuestos o no? Si no vendo productos que llevan impuestos, ¿para qué voy a activar los impuestos? Voy a vender productos con impuestos y no, pero en este caso, como sí voy a hacer que sí, los activo. Activar cupones. Esto igual, los cupones son lo típico de cupón de descuento que te meto de de descuento, 20 euros en menos, lo que sea. Los cupones los podéis crear aquí, en marketing cupones, ¿vale? Si no vais a usar cupones, podéis pues activarlo y ya está, no voy a usar cupones. Si vais a usar cupones, pues se activan y podéis configurar los cupones, ¿vale? Los cupones se aplican al final en el carrito, luego lo veréis, que ahí hay ahí como un input, una, un campo, donde se puede poner el cupón. Evidentemente el cupón hay que crearlo, si no creéis el cupón, poco, poco cupón se puede meter y se pueden crear multi, eh, varios tipos de cupones. Calcular descuentos de cupones secuencialmente, pues esto depende de lo que queráis hacer, depende de vuestra estrategia de negocio. Si quiero que el usuario pueda meter un cupón y otro cupón y se apliquen los descuentos secuencialmente pues activarlo, yo normalmente no lo pongo, un cupón y ya está, si metes otro cupón te aplico ese cupón, no te aplico tres cupones a la vez porque has encontrado por internet tres cupones que tengo por ahí danzando y te has hecho el listillo y me quieres aquí meter, no, entonces bueno, eso ya depende de vuestra estrategia. La moneda, si estoy en Londres, pues la libra, depende de vuestra tienda, lo que estéis vendiendo, la ubicación, depende del tipo de moneda, la ubicación de los decimales, a la izquierda o a la derecha, la ubicación de los decimales, no, la ubicación de euro, libra, a la izquierda o a la derecha, perdón. Las, el separador, si lo queremos en eh, punto o en coma, en miles o en decimales, los miles están juntos, un producto que vale 1.500 euros con 50, pues pondrá 1.500,50, ¿vale? Por defecto, así está bien. Y el número de decimales, que pone 2 o lo que queráis. Si yo vendo un producto que cuesta 1.500 euros con 550 céntimos, pues pondrá, si son dos decimales, con 55 céntimos, ¿no? En vez de 550 céntimos, Entonces, porque he puesto que, dos decimales. Entiendo la configuración. Si al principio me hiciste la configuración y hubieras puesto que está en Londres, entiendo que aquí habría aparecido libra, el mil en vez de, de... ¿no? O oh, no, no lo ¿no? sé. Porque si no, no tiene mucho sentido. Aquí por defecto está en euro Puede ser porque hay, Yo es que no he puesto en España He puesto que mi tienda está en, está en Madrid El país lo he puesto claro, a, que lo digo a la De la tienda. De aquí Si yo hubiese puesto Londres Igual por defecto te pilla aquí la libra Sería lo suyo, sí, no suyo. Lo más normal claro que Pero que si no, pues lo pones tú aquí vale, y ya está, sí. que aquí tenéis todas las monedas Pues nada, sin más Guardo los cambios Y funcionando estos serían los ajustes generales, no hay más, vale, de la tienda, luego aquí tengo un montón de cosas que tengo que ir viendo, voy a quitar esto del HTTPS, vale, esto queda claro, es sencillo, o sea, no es muy difícil, no hay aquí que entender, hay que tener claro si voy a meter productos con impuestos, si quiero cupones o no, la, a, a dónde vendo, dónde estoy y ya está. Lo siguiente que vamos a ver, lo que os he dicho aquí, que os dais cuenta que estas páginas, fijaros aquí si me voy a páginas, todas las páginas. Este WordPress está instalado por defecto. WordPress por defecto, nada más instalarlo, te crea una página de ejemplo, que la podéis mandar a la papelera. Y te crea también, como borrador, la página de política de privacidad. Ya sabéis que en todo sitio web tenemos que tener el aviso legal, privacidad y cookies... Y todo esto configurado, con un plugin para las cookies, podéis configurar el banner de cookies, que esto no tiene que ver con una tienda online. Y si tenemos una tienda online, hay que tener otra página de condiciones de venta, donde se explica las condiciones de venta, las devoluciones, ¿vale? En un e-commerce tengo aviso legal, privacidad, cookies y condiciones de venta siempre, ¿vale? Esas cuatro páginas. En lo que no es un e-commerce, aviso legal, cookies y privacidad, ¿vale? La de privacidad la crea la instalación sola, está como borrador. Yo aquí meto mi texto de privacidad, la voy a publicar y funcionando. Y aquí los ajustes de privacidad, esa página está asociada aquí a los ajustes. Esto viene de versiones relativamente nuevas, antes no existía en el propio core de WordPress, ni tampoco esta parte de herramientas de borrar datos o exportar datos personales, que aquí ahora ya con el ruido de la privacidad los usuarios, oye, elimina todo lo que tengas mío mí en tu web, que no quiero saber nada de ti. Por ley tenéis que borrarlo y esta parte os ayuda a hacer eso, antes no existía. Ahora con las cookies tienen que tener mucho cuidado con el tema de la privacidad porque no tener a lo mejor el típico el banner de cookies, acepto cookies y dejar por ahí una opción de que el usuario vuelva a rechazar las cookies, eso es por ley obligatorio, no vale acepto cookies y ya desaparece el, el iconito, tiene que, tenéis que tener ahí otro iconito de que el usuario vuelva otra vez a, a rechazarlas, aceptarlas o cambiar la configuración, Entonces, eso antes no pasaba nada, ahora sí pasa, con el plugin de cookies eso se puede hacer, vale no pasa nada. Y bueno, a lo que iba, fijaros que aquí tengo página de carrito, página de finalizar compra, página de mi cuenta, página de las devoluciones y reembolsos, que esto sirve la de condiciones de venta, que la crea el propio WooCommerce, y la página de tienda. Y aquí pone guión, página de tienda, página de carrito, ya están estas páginas marcadas que van a funcionar así. ¿Dónde se ha marcado esto? Esto lo ha hecho el propio plugin. WooCommerce, ajustes... no me acuerdo dónde era, me, creer? ¿Me salían aquí las páginas, en avanzado. en avanzado, aquí, gracias, aquí ya está, veis, la página de carrito asociada a esta página, la página de carrito, aquí pone un número porque toda página, toda entrada, todo elemento que hay en mi WordPress se identifica con un ID que esto es cuando se almacena en la base de datos, esto es para el tema de cuando se guarda toda la base de datos. Tiene un ID único que no se puede repetir y el ID de la página de carrito es el ID 7. Ya está. Cada página tendrá su número, cada medio tendrá su número, cada entrada tendrá su número. Esto es internamente a nivel de, de base de datos. Pero a lo que voy, que aquí si sí yo quiero decir que la página de carrito es mi página que la ha llamado, eh, otro carrito y el la ha maquetado como la Santa Gana y he metido el surco de carrito, vengo aquí y le digo que la página es esa. La busco, para eso la tiene que estar creada. No hace falta que lo hagáis, podéis utilizar esta propia. Y aquí, términos y condiciones, tendría que ponerla de la política, de los términos y condiciones, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa? Que está en borrador, ¿verdad? Esta, imaginaros que edición rápida, la publico, está con los textos dentro, con las condiciones de venta, no sé qué habrá, qué habrá aquí en el front, pues eso, tiene texto de pega en inglés, tendría que poner aquí mis condiciones de venta, lo que fuera publico la página, me voy a WooCommerce, Ajustes, Avanzado, y aquí le digo que mi página de términos y condiciones, ¿cómo se llamaba? ¿Qué ¿Se me ha ido? ¿Venta? ¿Condiciones de venta? No. Joder, ¿cómo se llamaba? <risa> momento, momento. ¿eh? Política de evoluciones y reembolsos. Aunque bueno, yo la llamaría a condiciones de venta, pero bueno. Aquí. ¿Sí? Y la elijo. ¿Esto para qué te va a servir? Para que cuando lleguemos a finalizar compra, una vez que hemos metido ahí los pedidos en el producto en el carrito y hagamos a finalizar la compra, sale antes de pagar. He leído y acepto un checkbox obligatorio a marcar, ¿vale? Y acepto la política de privacidad, o sea, la política de evoluciones y reembolso y la política de privacidad y tal. Y eso es un enlace a esta página. ¿Vale? Esto hay que asociarla a la página de condiciones de venta, que no viene asociada por defecto porque la página está como borrador. No es por otra cosa, en el momento que ya está publicada ya la podéis buscar. Forzar el pago seguro, aquí ahora mismo esto me, no me va a funcionar porque estoy en local, ¿vale? Y como no tengo el certificado de seguridad, el certificado de seguridad podéis instalar en cualquier hosting, eh, la mayoría ofrecen un certificado de seguridad gratuito, no sé si conocéis Let's Encrypt, es el certificado SSL gratuito, se puede instalar gratis en el hosting, hay otro hosting que no lo ofrecen y hay que pagar unos 5 euros al año, 15, 10, depende del hosting y te ofrece su certificado, se compra, se instala y sin problema. Os recomiendo que el certificado también lo instaléis, nada más instalar el WordPress y no empecéis a trabajar sin él, porque luego es un coñazo al instalarlo, porque todas las rutas están con HTTP, puede haber problemas de, al, al hacer las rutas nuevas, tenéis que ir otra vez a chequear todo, hay un plugin que te lo hace todo, pero si nos podemos quitar plugins que se pueden hacer cosas bien antes de, pues mejor, ¿no? Como buena práctica. El, el plugin que dice que para...? El... No es un plugin, es este certificado. Ah, ya. Que permite... Este certificado lo tiene mucho hosting, que es gratuito y te permite instalarlo en tu hosting y ya te instala ahí el candadito verde, ¿sabes? Y ya está, y hace que tengas esto, veis aquí el candadito verde y te dice sitio sí, seguro. Esto para ni e-commerce es pesadísimo. si yo soy un usuario, llego y veo aquí, con eso no es segura, digo aquí no pago, no meto la tarjeta yo ni loca. Es claro, además, sí. o sea, esto es obligatorio, ¿vale? Pero que hay hosting que no ofrece el certificado gratuito este, entonces eh, lo ofrecen de pago. Ya. No voy a decir nombres de hosting que yo no quiero luego que me y que esto ya se queda grabado. Ya, ya. Yo no voy a decir nada. Usad el hosting que queráis. Por ejemplo. Una pregunta, pero eso es lo mismo que tu página sea HTTP. Sí, es eso. Es eso. Y lo necesitáis para SEO también. También. Si Google pilla que vuestro, de vuestro dominio, no, en el servidor no tenéis el certificado de seguridad, os penaliza. Al final para el SEO, yo no soy experta en SEO ni mucho menos, es por lo que he aprendido en mi experiencia, ¿no? De cuando he trabajado con expertos en SEO. Un, un, el SEO es un conjunto de muchas cosas bien hechas, un conjunto de muchas tips, el tanto el SEO on page, el SEO off page, lo que haces dentro, lo que haces fuera, muchas cosas son, son chuminadas. Pues esta es una de ellas. No tienes el certificado de seguridad, no tienes el candado verde, Google te penaliza. Pues bueno, no son chuminadas, es ¿eh? Bueno. Un sí, sí, sí, profesional Sí, sí, sí, no son chuminadas, pero, son pero... De Eso diferencia. es. Yo digo chuminadas en el sentido de que son muchas cosas que hay que hacer que, hay, que muchas veces se obvian y Google te penaliza. Lo que pasa es que también que Google cada día va cambiando y un día hace una cosa y hace otro día hace otra y ahí está vuestra locura como expertos en SEO de adaptarse al algoritmo de Google a la hora de posicionar las webs. Que eso es una locura, eso es otro mundo. Yo ahí ya estoy fuerísima de eso. Eh, don Dominio, por ejemplo. Don Dominio no tiene certificado SSL gratuito. One-on-one one, tampoco. Cambiado, cambiado, eh, piensa así. Piensa así. Sidron también. Hay un montón de hosting. Pero bueno, que eso lo veis. Cuando hacéis la comparativa de en qué hosting voy a poner mi sitio web. Os vais a la página del hosting. Os veis ahí hosting WordPress. Y te dice las especificaciones que te ofrece. Y ahí te dice certificado SSL gratuito. Pues ya sabéis que tira de aquí. Que tira de este certificado. Si no, pues hay que pagar. Pero bueno, que eso lo paga el cliente, lo paga el vosotros y si es vuestra, vuestro proyecto. Nada, aquí no hay que tocar absolutamente nada más. Esto ya es tipo, a nivel de desarrollo, que no me interesa y no me voy a meter en este mundo, porque no estamos iniciándonos. Todas estas variables se quedan tal cual, que vienen de la propia configuración y simplemente, igual que todo esta parte de aquí, ¿vale? Esto es a nivel de desarrollo, pero si tened en cuenta, en avanzado, no os olvidéis de poner pública la página de las condiciones de venta con vuestro texto y venir aquí y enmarcarlo eso sí es importante y luego lo de forzar el pago seguro de aseguraros ya de que vuestro sitio está con HTTPS vale vamos a ir ahora a la parte Me está llamando mi madre qué fortuna bruna sabía que tenía el taller mamá eh, vamos a la siguiente parte a los tipos de productos vale lo que he dicho, eh, los tres productos estos de aquí iniciales vienen por defecto y luego estos tiran de plugin. Aquí yo he hecho una descripción teóricamente de qué hace cada producto, pero voy a ir directamente a la parte práctica para que lo veáis in situ y luego aquí vengo, repaso, leo esto, en plan esto es lo que hemos visto para que lo veáis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos un producto simple. Los productos en WooCommerce se gestionan aquí. ¿Veis aquí el aparato de productos, todos los productos? Por defecto, pues no hay ninguno creado, no es como que hay siempre una entrada creada por defecto o una página de ejemplo creada por defecto, nada, no hay ningún producto creado. Los productos yo puedo darle aquí, crear producto o añadir nuevo aquí, es la misma dinámica. O desde aquí, añadir producto. Wordpress, el, el panel de administración de Wordpress, el backend de Wordpress tiene muchas opciones que llegan al mismo lugar, que luego ya cada, cada usuario utiliza lo que mejor le viene o como mejor se, se, se apaña a él, vale, eso ya cada uno como queráis. También fijaros que los productos tienen aquí dos partes que se pueden categorizar y etiquetar. Estas son las taxonomías para los productos, igual que las entradas se pueden categorizar y etiquetar. Sabéis para qué sirve una categoría y una etiqueta en las entradas? Pues, ¿lo, lo han explicado. La etiqueta lo que no. Lo que no. A ver, esto es sencillo. Esto dependiendo, porque a ver, Wordpress por defecto tiene entradas y páginas, yo me puedo crear cualquier tipo de contenido que yo quiera, por defecto son entradas y páginas, que es ese tipo de post, por así decirlo, cuando digo post no penséis en post un blog, sino tipo de contenido que yo puedo eh, montar en mi sitio web, pero yo puedo tener aquí, eh, yo que sé, en vez de entradas y páginas, puedo tener también yo, coches, porque tengo soy un concesionario, y los coches, dentro de los coches puedo organizarlos a lo mejor por marcas, Tener una taxonomía creada de marcas o colores, yo qué sé. Entonces, estos son taxonomías, categorías, etiquetas. Los productos también tienen categorías, etiquetas. Se pueden categorizar y etiquetar. Yo me puedo crear cualquier tipo de contenido en mi WordPress a través de un plugin. Es un plugin un clásico, el de Custom Post Types, que me permite crear más tipos de contenidos, aparte de páginas y de entradas. A mí me llega un cliente y me dice, vendo coches, ¿qué le monto? Tengo 100 coches en mi concesionario, ¿dónde se los meto? Me creo 100 entradas, que cada entrada es un coche eso no tiene sentido ninguno, tengo coches y tengo un blog, me creo el blog aquí y le meto los 100 coches aquí en entradas, cada entrada un... no tiene sentido a la hora de organizar el contenido, me creo 100 coches como páginas, tampoco tiene sentido, vale, habría que crearse un custom post personalizado con coches y los custom posts o cualquier tipo de post en, en Wordpress se puede crear taxonomías, categorías o etiquetas, los productos realmente es un tipo de post, fijaros en la URL ahí abajo, me he puesto encima de productos que pone post-type-product. El tipo de post es un producto. Fijaros, me pongo encima de páginas, pone post-type-page. Esto es luego como se guarda en la base de datos. ¿Vale? El tipo de post, por así decirlo, el tipo de contenido son páginas. Me pongo encima de entradas y aquí, bueno, las entradas también son post como tal. Aquí no sale, pero es un tipo de post. Entonces, tener en cuenta esto, que dependiendo del tipo de post, yo puedo crear taxonomías como me dé la gana, el nombre que me dé la gana para organizar ese, ese contenido y los productos se organizan en categorías y etiquetas, igual que las entradas, yo puedo tener un coche y organizarlo por marcas o colores o lo que me dé la gana, vale si me quiero yo un custom postage personalizado a través del plan entonces un producto si yo lo categorizo, tengo mi tienda de ropa, pues tengo las categorías sudaderas, camisetas bañadores y los productos que son de bañadores en la categoría bañadores igual que tengo mi blog y tengo la categoría un blog de recetas postres carnes pescados todas las recetas de postres estarán en la categoría postres así no eso sirve en las categorías para organizar mi contenido mi tipo de contenido las categorías no afectan al posicionamiento como tal luego están las etiquetas que las etiquetas sí yo diría que sí afectan al SEO en cierta manera y son palabras claves o keywords que representan a ese contenido que yo estoy haciendo. Yo me creo un producto que es una camiseta, la camiseta de la WordCamp y pongo palabras clave relacionadas con, esa, con ese producto. Camiseta morona de la WordCamp, WordCamp no griñón 2022. Eh. Palabras claves que luego el usuario busca en Google y si está bien posicionado esa palabra clave directamente sale en Google mi producto ya indexado ahí. ¿vale? Por defecto estas dos están creadas, ¿vale? Como tal, yo si quisiera me podría crear unas taxonomías a nivel avanzado. O mi propio tipo de, de, de producto, por así decirlo, mi, mi propio tipo de post y las taxonomías para ese post. El concepto de taxonomía es los que son las categorías y las etiquetas más lo que yo quiera crear para organizar mi contenido. Entonces, bueno, a la hora de crear producto, añadir nuevo. El primer producto que me voy a crear es el producto simple, ¿vale? Una camiseta. El título del producto. Esta interfaz es todo el rato igual para todos los productos. Aparecen o desaparecen cosas, depende de si elijo aquí el tipo de producto. Aquí aparecen más tipos de productos. Si meto el plugin de suscripciones, si meto el plugin de las reservas, ¿vale? Pero por defecto, estos son los grupos, que, estos son, estos son los tipos de productos que ofrece WooCommerce. Título del producto. Camiseta WordCamp Griñón 2022. La URL, bueno, aquí no he hecho una cosa inicial, no sé si lo han dicho en el, en el taller de iniciación, ajustes, enlaces permanentes, la estructura de las URLs que por defecto de la instalación de WordPress vienen así y por temas de SEO y tener URLs amigables es muy interesante, yo lo hago desde el principio, mi estructura de URL es nombre de la entrada, que sea siempre el nombre de la entrada y, o nombre de la entrada, página, producto, que viene aquí, ¿vale? El enlace permanente o el SLAP es la URL de de esa página o cosa en cuestión a la que voy. Le voy a poner aquí nombre de la entrada y le voy a dar aquí a guardar cambios. Aquí también al activar el planning de WooCommerce en la estructura de los enlaces me ha aparecido también las bases para las categorías, etiquetas de los productos. Para la base de la tienda puedo hacer aquí las URLs personalizadas. ¿Vale? Por defecto está personalizado que es producto con el nombre, puedo decir que por defecto que es producto o nombre del producto, esto como ya queréis hacer vuestra estructura de URLs, esto lo mismo me da que me da lo mismo, depende de cómo lo queréis poner. Y aquí esta URL por defecto va a ser siempre el título de vuestro producto, que yo lo quiero cambiar, si yo ahora aquí le doy a guardar borrador, fijaros que la URL es el título, ¿sí? La URL de mi producto, tal cual, le quita las señas, le quita los espacios y pone guiones, una URL no puede ir con caracteres rarunos, como digo yo, ¿vale? No se puede. Si lo quiero editar y apuntar o, a, o hacer esta URL, enfocar a SEO, podéis cambiarla, si también es posible la cambiéis y ya está, pero por defecto pone el título. Aquí hay texto, ¿este texto dónde sale? Ahora veremos. Aquí hay un bloque, que hay veces que lo tenéis así oculto, ojito con esto, en la flechita, y aquí hay otro bloque, descripción del producto. Voy a poner aquí descripción, a ver dónde sale. La, la, la, la, la. Y aquí, fijaos, datos del producto. Aquí elijo el tipo de producto. Voy a vender camisetas. Esto es un producto simple. Y las camisetas son Unisex, talla única. No tengo más historia, ¿vale? Ahora mismo no es un producto variable. O tengo, pero no, no las variaciones, aunque sea de talla MS o L. Eh, no las puedo elegir o tengo talla única y no, puedo, no es variable, es un producto simple, una camiseta con la talla unisex, no tengo otra cosa. Por ejemplo, ¿es virtual? No es virtual, yo lo voy a enviar. Fijaros, si es virtual, en el momento que yo marco que el producto es virtual, ¿veis que ha desaparecido a la izquierda los envíos? No hay configuración de envío porque es virtual. Si el producto es descargable aparece aquí debajo que ahora lo veremos una URL porque yo cuando mando el producto la gente me compra un ebook has comprado el link te llega un email y lo que hago es que te mando una URL con el archivo de mi ebook si es descargable es un archivo digital un vídeo un podcast un audio lo que queráis vale en este caso es una camiseta precio fijaros aquí en estas pestañas que son las configuraciones precio normal veis que da error he puesto los decimales con punto no con coma pues con lo canta, vale si ponéis 9.99 no coma porque lo hemos configurado así ojo con eso si le pongo rebajado saldrá yo qué sé ahora le pongo una rebajita pero saldrá depende del tema que tengo activo aquí también hay una premisa en WordPress que yo siempre lo digo mucho en clase que es como todo depende del tema que tengas activo mucha parte visual a nivel diseño que salga tachado de una forma, de colocado de una manera o de otra, va a depender del tema, ¿vale? Siempre. Que luego eso se puede cambiar si seamos de CSS, le metemos estilos y lo apañamos como nos dé la santa gana. Si quiero rebajar el producto, puedo rebajarlo por un tiempo limitado. Estamos ahora en el rollo de Black Friday, pues a lo mejor esta camiseta cuesta 5 euros menos desde hoy hasta mañana una hora. Y luego automáticamente pasa ese tiempo y vuelve a su precio normal. Esto sirve para esas estrategias a nivel de ventas. ¿Vale? Ahora mismo no voy a hacer nada, simplemente 9,99. Estado del impuesto. Imponible, envío solamente ninguno. Yo todavía no he configurado los impuestos, no he creado los impuestos. Ahora lo haré. Pero yo aquí, si este producto no tiene impuestos, le digo que ninguno. Y no se le aplican los impuestos. Si el producto tiene impuestos, que es una camiseta, y va con impuestos, imponible. Y si el producto solo se aplica a impuestos a los gastos de envío y no al producto como tal, envío solamente. Por defecto lo que vais a tener siempre es que el producto está aplicando los impuestos con imponible. Esas son las tres opciones. Si yo luego de repente me hago un producto que es mi consultora, pues voy a hacer esto. Ninguno. O yo qué sé, mi consultora no, un curso que doy de formación y no impuestos. Pues ese producto no lleva impuestos. Perdón. Es que he visto que hay mucho de, de precios de venta al público, pero el precio de coste no aparece vale por ninguna, hay que no concluir. Como tal, es que depende cómo lo quieras vender. ¿Por qué quieres poner el precio de coste? Para saber el precio de coste y la imagen que tengo. ¿Pero eso porque le interesa pienso. al usuario final que te va a comprar el producto? No, pero me vale para mí porque yo tengo... No, tiempo. pero eso te vale para ti en tu Excel con tus precios de coste, más lo que luego tú le sumas y tal. ¿Aquí como tal es la configuración del producto para ponerlo a la venta? Este es el precio ya final de venta al público. Yo aquí estoy dando por hecho que incluye impuestos, ¿vale? Y, y para ponerlo una fecha para saber cuándo cambian los precios y impuestos A nivel de, de WooCommerce básico del plugin no. Vale. A lo que eso a lo mejor te, se podría desarrollar medida meter una función para hacerlo. No vale. sé si habrá un plugin. Igual hay un plugin no creo. Es buscarlo. Pero si no se puede desarrollar. Sí, hay un hay un plugin para WooCommerce para poder poner el precio de coste de la tienda de una referencia. Interna. ¿Y cuál es ese plugin, Pablo? Se llama Cost of Goods. Pues mira. For of Goods. ¿Es gratuito? No lo no recuerdo. Sí, creo que sí. Cost. Cost of Goods. Cost of Goods. Este. Pues mira, aquí lo tienes. Fijaos que una cosa es el propio plugin que trae cosas iniciales y muy básicas que ya está bien, más luego cantidad de plugin, yo esto no lo conocía, por ejemplo, el que ha dicho Pablo, porque tampoco se me da la tesitura en un proyecto si no lo hubiese buscado en plan, hay plugin para eso, si no se desarrolla, pero si hay plugin, aprovechar esto, que para eso están los no sé cuántos, 60.000 y pico plugins creo que hay, 60.000 plugins desarrollados que puedes utilizar para hacer cosas, para eso está la gente desarrollando, ¿vale? Bueno, el caso, aplico impuestos, clase del impuesto, esto ahora lo veré, cuando yo me creo mis impuestos, puedo crear los las impuestos estándares, el 21% de IVA, o puedo tener una parte de tasa cero que no aplico impuestos, o tasa reducida, imaginaros que vendo, eh, soy rollo un Aliexpress, y vendo ropa y vendo también productos de alimentación, pues voy a tener una parte de impuestos con una tasa reducida, que ahí en esa tasa reducida a lo mejor creo los impuestos para los productos de alimentación. Y en la estándar creo los impuestos para el 21%. Y en la tasa cero es una tasa cero que lo aplico a los productos cuyos eh, impuestos son cero, las formaciones que no llevan impuestos. ¿Vale? Depende de lo que vendáis. Depende del tipo de producto que estéis haciendo. Por defecto, estándar. Producto, estado del impuesto imponible y clase de impuesto estándar, que ahora me los crearé. Aquí podéis gestionar el inventario. Este lo del SKU es como un código de referencia, que es el código que vosotros queráis poner. Como si ponéis las referencias que tenéis en vuestra tienda física, a lo mejor, los códigos de referencia, esto luego sale en el front, eh, visualmente sale, se podría ocultar si queréis con CSS y tal, pero esto sale, es una referencia. ¿Que gestionéis inventario? Pues lo marco. ¿Y que tengo inventario? Pues tengo 100 camisetas. ¿Que permito reservas? Sí y no. ¿O que permito pero se avisa al cliente? ¿O no las permito? Pues saldrá que si no hay, no hay um, inventario que el usuario pueda Reservar y os avisa de que un usuario es reservado y cuando volvéis a tener inventario, pues ese usuario ya se le la puede comprar. El umbral, por defecto están en dos en la configuración de los ajustes, luego lo veremos, pero podéis aquí cambiar lo que queráis, que cuando queden 10 que me avise, esto os es ya un email al correo del administrador del WordPress y os avisa, sin más, ¿vale? Vendido eh, individualmente, esto es interesante, esto lo han añadido hace poco en, en las últimas versiones de WooCommerce, esto antiguamente no estaba, ¿esto qué creéis que es? Dice limitar compras un artículo por pedido. Vendo consultorías. Llega el usuario y me va a comprar dos unidades de la consultoría. No tiene sentido. Esto sí tiene sentido que vendo camisetas y que pueda añadir 10 camisetas. ¿no? Si yo le doy aquí a ver producto en la lista previa, puedo añadir todas las camisetas que me dé la gana. ¿no? Pero si yo vendo, imaginaros que es una consultoría, ahora cuando haga el producto de la consultoría, limito compras un artículo por pedido. Fijaros aquí que me pone añadir al carrito. No me deja uno, dos, tres, cuatro. No. ¿Entendéis? Si yo algo que sea exclusivo y que no quieres que lo compre todo. Claro, si yo quiero que el, por usuario se compre un artículo de ese artículo una, una vez nada más, lo limitéis a uno. Esto a mí me, me interesa para formación, consultorías, terapias o lo que dices tú, en plan, un disco. Uno, no te coges eh, 100 copias del disco. O disco que del disco, ¿vale? Depende del producto. En este caso, la camiseta, puedo coger todas las camisetas que quiera, ¿no? Por ejemplo, lo suyo, la lógica sería eso. Envío: esto es muy importante. Yo aquí me he traído con clientes muchas veces, oye, pásame por favor todos los productos, dime cuánto pesa. Que no, esto es importante para los gastos de envío porque dependiendo de lo que pese, luego con el proveedor con el que co cojáis los gastos de envío, ahí manejáis más o menos, pesa esto, pesa lo otro, pago más, pago menos. Entonces, aquí por defecto está en kilos, yo esto sí recomiendo ponerlo en gramos, es más fácil de configurar, pero me da igual, esto en los ajustes, ahora lo veremos, que me he ido aquí en los ajustes, WooCommerce ajustes, solo hemos visto los ajustes generales, en los ajustes de los productos, en esta pestaña, fijaros aquí, ¿Vale? Por defecto están las unidades en kilos. Por eso aquí me sale kilos. Si yo le digo los ajustes que estoy en gramos y guardo cambios y refresco por aquí, voy a guardar el borrador. Fijaros aquí que le envío, me cambia a gramos. ¿Vale? Que mi camiseta pesa 500 gramos, no son mucho, 300 gramos. Aquí yo he tenido, por ejemplo, el caso, un box de crossfit que vende material de crossfit. Vende las pesas, las mancuernas, pues en gramos, no porque me vuelvo loca poniendo los pesos en gramos, lo puse en kilos, ¿vale? Ojo con eso. Esto a mí esto es lo que me parece más rollo. La parte de las dimensiones está en centímetros, pues aquí los ajustes igual. Las unidades podéis cambiarla, depende de lo que vendáis. Imaginaros que vendéis láminas, por ejemplo, que sois ilustradores. En qué sentido, a lo mejor... Lo suyo nos vamos a milímetros no o vendéis yo que sé en plan sois una, un proveedor de ventanas y vendéis las ventanas en metros o yardas o, o pulgadas vale metros yardas centímetros pulgadas o milímetros vendemos yo que sé células <ríe> que se me viene mucho menos. lo que sea ahí tenéis la vida de medida para una tienda normal y corriente de ropa en gramos podéis funcionar perfectamente, depende de lo que vendáis. Y aquí luego configuráis. Gramos y las dimensiones. Y aquí, ojo con esto, las dimensiones igual. Si es en centímetros, esto sirve igual para los gastos de envío. Aquí yo estoy, se lo pido al cliente, dime las medidas, pero claro, te digo la medida de la camiseta así o de la camiseta doblada. ¿Sabes? Porque yo luego al final la doblo. Es que esto es un poco relativo Bien. a la hora, dependiendo del tipo de producto. ¿Me explico? Vosotros no vais a mandar la camiseta en una percha, va duradita dobladita. Y lo que ocupa va a ser esto. Entonces, a lo mejor la medida aquí va a ser del packaging que utilicéis para enviar, ¿no? A la hora de qué es lo que eso os va a cobrar, como tal. Y las clases de envío, por defecto, yo todavía no me las he creado, ahora veré dónde me las creo, pero aquí si me creo algún tipo de clase de envío, me saldrían aquí más clases de envío las que yo he creado. Esto es interesante cuando, por ejemplo, enviamos productos especiales, alimentación, que tiene que ir refrigerado. Y eh, cuesta X más, de lo que por la base más X más. O mandáis, yo qué sé, algo con mucho peso, sois una tienda de colchones y os compran en vez de las almohadas, os compran 15 colchones. copia voy a cobrar los mismos gastos de envío a los colchones que a las almohadas? No. Entonces aquí yo puedo crearme los ajustes en los, en los gastos de envío, los envíos por defecto, lo que cobro y clases de envío especiales. Y aquí podría configurarlas, es decir, oye, este, el, este colchón tira de esta clase de envío. Que son 10 euros más sobre lo que ya cobro de gasto de envío o lo que sea. ¿Vale? Esto, esto aquí se elige. Pero para eso tiene que estar creada la clase de envío. Que se crean aquí, en los envíos. ¿Vale? Productos relacionados. Bueno, esto simplemente es que aquí podéis elegir productos que ya están publicados. Yo aquí no puedo buscar nada porque solo tengo un producto ahora mismo que estoy creando. Y en las ventas dirigidas, cuando sale, si os ponéis aquí encima, os lo explica. Son productos que se recomiendan cuando estáis en la página del producto, abajo, estos productos también te podrían interesar. pues lo típico que hace es el pack. Y las ventas cruzadas, esto te sale luego en el carrito. Cuando has hecho la... Estás en el carrito y abajo te dice, este es el producto que también te puede interesar, debajo del carrito. Luego, si queréis, cuando tengo los productos publicados, elegimos alguno. Esto es para hacer técnicas de upselling, ¿no? Para generar más ventas, las ventas cruzadas sobre todo. Pablo dio una charla súper buena en la WordCamp de Pontevedra, está por ahí, <risa> en WordPress TV, que muy divertida, muy bien explicada sobre las ventas cruzadas y el, el upselling, la estrategia de venta, y con un montón de plugins súper chulos, que está muy bien a la hora luego de, de poder hacer este tipo de cosas. Por defecto, WordPress, WooCommerce ofrece esta parte de aquí. Repito, no puedo buscar ningún producto porque es que no tengo ningún producto publicado, ¿vale? Atributos. Aquí viene la gracia de... Cuando el producto sea variable, yo me puedo crear atributos, por ejemplo, la camiseta, voy a darle aquí, atributo, añadir un atributo, y me voy a crear el nombre, pues voy a ponerle aquí tallas, pero los valores solo voy a tener unisex, no voy a tener SML, solo tengo la camiseta unisex. Luego me crearé un producto variable con SML y dependiendo de la talla, el precio cambia y la imagen de producto cambia, eso sería un producto variable. Cuando cambia el producto variable aquí tendré una, una opción nueva que son las variaciones, luego lo veréis, pero si hago así, veis ahí que pone variaciones, que en el simple no aparece. Entonces yo solo voy a tener este atributo unisex, si le pongo visible la info va a salir como abajo en la descripción tallas, unisex como más información del producto. Pero no voy a poder hacer nada, ¿eh? es talla, unisex y chimpún. Yo ahí no puedo elegir talla porque no estoy vendiendo ningún tipo de talla. Si el producto es simple y no queréis añadir ningún atributo, no lo añadáis, no pasa nada. Esto es información estática, no va a ocurrir nada más que mostrar esa información. Fijaos, si yo guardo aquí, le doy a vista previa, que es para ver cómo está quedando el producto. ¿Veis aquí la información adicional? Peso, tallas, unisex. Que yo no quiero que se muestre esto, pues aquí atributos, oye, mira, ¿Eso, que sí. eso sirve para filtrar, en el plugin el, el, el, el desde filtro? Si luego tienes el filtro de búsqueda, por para ejemplo, filtrar, para, para hacer el filtro. filtro, muy bien. Ese plugin es, hay, es un plugin muy chulo para hacer, a lo mejor en, en los como widget, te pones un filtro de búsqueda y a la hora de filtrar por un filtro potente y hacer una búsqueda por esto, te sirve. Pero a lo mejor no lo quiero mostrar. Si no le diga a no mostrar, pues aquí no sale. Pero aquí no ocurre nada, se nos sale el peso, no ocurre nada dinámico que tallas, aquí elijo, no, es talla un no sé, si hasta es un producto simple, no hay variaciones de ningún tipo. Cuando hay variaciones es cuando le digo tallas, S, M, X, elijo la talla, color, azul, amarillo, verde, lo que sea, si tengo variaciones de ese producto, ahora lo haré aquí. Y los plugins que hay para las variaciones, si sí, lo lleva ya a este de base, que te da más, más potencia, todo esto es lo que te pone el plugin para bueno, productos variables. O sea, si te vale 50 pavos el un Depende de lo que haga. Yo, por ejemplo, lo único que he utilizado para variaciones ha sido un plugin para que en vez de que muestre la variación el rollo así como un desplegable, que me lo muestre con, con colores, sí, lo sí, típico de... O sea, cosas así de sí, de armar, os he, o he dejado de... ahí un enlace final de la diapositiva de variaciones. Estoy viendo que son las ocho menos 10 y me quedan 8.000 mil millones de diapositivas. Acaba a, a las 8 y media, ¿no? Acaba el taller, ¿no? Vale, vale, ya me estoy agobiando. <risa> vale, el caso. Que el producto simple no muestra nada como tal de al hacer las, los atributos. Si los queréis hacer es para que aparezcan como información adicional y lo que has dicho tú para el tema de luego un filtro de búsqueda, que estaría bien, pero no ocurre nada más. Ocultarlos o, o no, y ya está. Aquí yo me puedo crear todos los atributos que yo quiera con esa información. Incluso como nuestra agencia de SEO, cuando haga descripción añade unas palabras pues siempre hace un punto más Pero aquí tengo también las etiquetas, que no las he creado, el producto, ¿vale? Estos son los atributos, la descripción corta, eh, donde he puesto descripción, la, la, la, fijaos que aparece aquí al principio, título del producto, precio y la descripción, aquí pone el inventario porque lo estoy mostrando, en los ajustes puedo mostrarlo si quisiera, ¿vale? Y la parte que he puesto aquí arriba, de la, la la la la es la de aquí abajo, esta descripción. ¿Lo veis? Yo esta descripción, a no ser que sea un producto en el que tengo que explicar un montón, una historieta aquí, aquí es una introducción rápida y luego aquí me pongo a contar la vida del producto, esto yo normalmente no lo utilizo. Y no aparece. Claro, si, si que, yo no que pongo... Que claro, esta pestaña desaparece. ¿Lo ves? ¿Y el peso por qué, se, por qué se pone ¿Por qué lo he puesto aquí? Si no lo pone y no aparece, envío, al ponerlo aparece ahí la información adicional. Si no lo quieren mostrar aquí o no sé si los ajustes creo que no se puede ocultar. Si lo ocultas tendría que ser con CSS diría yo. Para ocultar esta parte y fuera. Yo quería hacer una pregunta antes de que, que se me pase. Eh, ¿Es acerca del número de productos que puede soportar Google ¿Tenemos mucho tiempo que no bastantes ha habido, puedes tener, a esto se ha hablado en alguna charla por ahí, alguna WordCamp, si no recuerdo mal, una charla, una charla que os recordaron, algún WooCommerce, 10.000 productos, sí, sí, ¿Un, vale. millón? Sí, sí. un millón, un millón, una Amazon, te haces ahí, yo no he llegado, esos niveles, ¿eh? yo he llegado a niveles de 100, 150 productos, depende de la tienda, de mi experiencia, los e-commerce que yo he hecho, pero sin miedo, o sea... Sí, porque antiguamente era cuando esto era algo muy básico y para hacer una tienda pues era prestaso. El prestaso de WordPress. Antes era como, cuando hacías una tienda tenías que prestar WordPress era el... como Antes, eh, WordPress como CMS ha evolucionado muchísimo desde, no sé si, cuando nació en 2003, iba a decir 2002. Pues lleva bastantes años, empezó como blog cuando vino el mundo de los blogs, y a día de hoy, o sea, se está, es un monstruo, se puede hacer muchísimas cosas con esto, no es una tienda básica, no, no, podéis hacer muchas cosas. Vale. Y aquí en avanzado, estas son notas de compra que simplemente es para enviar al cliente después de la compra, en el pedido, en el email, si queréis ponerle alguna notita. Orden del menú, esto es una tontería, que es el orden en el que aparecen luego aquí todos los productos ordenados, yo esto no lo utilizo, y las valoraciones, como tal, si están activadas porque por defecto los ajustes las tengo activas, podéis desactivar las valoraciones en los ajustes generales y no aparecería, pero están activas por defecto, lo que ocurre aquí es que el usuario puede valorar, las valoraciones pueden ir con estrellitas o comentario de... eso está en los ajustes genéricos de los productos que ahora me voy por ahí, ¿vale? Esto siempre es igual para cualquier producto que creemos. La película va a cambiar. Si le digo que es simple, es así. Si le digo que es variable, aparecen las variaciones, que era un producto variable. Y desaparece que no puede ser ni virtual ni descargable aquí, pero al hacer las variaciones ahí puedo decir que es virtual y descargable, ahora lo veré. Si le digo que es simple, puede ser virtual y desaparece el envío, porque no envío nada. Y si le digo que es simple y descargable y lo envío. Lo envío además y le mando en el pedido, en el email, un archivo adjunto. O no envío nada, es virtual y te mando un archivo adjunto. ¿Entendemos? No, no, acabo de ver el por que es ese de producto, está Sí, es esta de... es la típica de, de yo soy afiliada sí, con sí, Amazon no, no. y te pongo aquí productos de Amazon y tú haces clic en el producto y te lleva al link de Amazon. Y tú haces la compra en Amazon como tal. No se hace el proceso de compra no se compra en tu propio e-commerce, se compra fuera. Y tú eres afiliado. Esto es para hacer. Es ser... forma más fácil de de... Que... Sí, pero la venta no se produce en tu sitio, se produce claro. en el lugar de hacerlo. Yo tengo un catálogo mucho más fácil que antes que tenías que montar, no Es que yo no había visto nunca, lo acabo de ver. ¿Y eso no va de... No, esto lleva ya. Sí, sí, bueno. Lleva mucho. O sea que no estaba así, la traducción no estaba así. Han y cambiado. ¿Qué es lo o sea, envía a cualquier no. marketplace. ¿No? ¿Entonces te, estés, quieres... eh, te envía a cualquier marketplace? ¿no? Sí, sí, claro. Y tú oh, ahí no, no, no, no, no. te paga, eh, compro el producto en ese marketplace y yo pues me llevo mi comisión no, porque, porque viene es, de si mi tú link tú de afiliado. De de verdad, pues, no, es cuando no, no, se si no. hacéis estrategias de marketing de afiliación, en plan yo tengo mi sitio y pongo enlaces uh -huh. a, a productos externos en otros sitios. Si se compran allí a través de mi link, pues yo me llevo mi comisión. ¿Vale? Ese tipo de producto sería Externo afiliado. Eso es el drop fishing. Y si pinchas, no te las ¿Sí? hago. Drop fishing, eh, pues. Eh... No, drop shipping. No eso, drop shipping. El drop shipping es grandes productos, a lo mejor este, pero es que más como simplemente te mando la vuelta y otro. El sí, que ve, que vendes, o... Como producto, por el el ejemplo, yo. también no podría no tener profesor. un curso profesor, de tu área derecha con una academia. Sí. El link va a la academia, compran allí el curso y tú te llevas tu comisión porque lo han comprado a través de tu link. Y tu link está en tu web. entonces es que tú tienes que una URL. Claro, producto externo, URL. Cuando le das a comprar, automáticamente. Te lleva la URL. El proceso de compra no se produce en vuestro sitio web, se produce en el sitio web de... Tú pones el precio, pero es visible, luego el precio, el precio, el precio tú lo pones aquí y si en la web de donde va lo han cambiado, pues correrá otro precio ¿sabes? distinto. ¿sabes? No está vinculado a leer el precio de la otra web, tú pones aquí tu precio como tal. Eso es. Sí. Bueno, depende. depende. Es un rollo, ese, en ese sentido. Vale. Esto siempre para todos igual, ahora haré un producto, una consultoría y un producto variable, ¿vale? Para tener tres tipos de producto, los básicos, el afiliado, este no lo voy a hacer, eh, lo podéis probar, es el enlace y y el texto del botón que es, no pone, podéis poner comprar, ir al marketplace, es el botón que sale aquí, no, añadir al carrito no va a poner porque es que no voy a añadir nada al carrito, llevo a la, a la página donde está el producto, ¿vale? Y y agrupado, esto eh, a mí tampoco me sirve para nada, Yo, eh, esto es que puedes hacer un producto agrupado, pero es lo que he dicho antes del producto de quiero comprar una batería por partes, pero no vale para eso, es que el producto es, eliges varios productos a la vez que tú ya tienes creados, publicados y es un producto en el que puedes eh, Hace un hacer un pack, pero va por separado. ¿Vale? No es que yo entre y me voy a hacer un patín a medida no, o una, no sé si es que es un patín que elijo estas ruedas, esta tabla, un...? no. Para eso hay un plugin de pago. Pero son productos aparte, productos individuales. No lo tú, sino que aquí tú ya te lo, te agrupa los productos y ya existentes. Te, ¿Te doy un precio especial por comprarlo No, todo. no te deja, es como eh, que tú, es el, la suma de lo que ya valen los productos de manera individual. Ah, Esto sinceramente, yo no lo utilizo. cuando quería hacer un producto agrupado, que me ha pasado con lo del crossfit, de vender packs, te vendo la mesa de hacer pesas, la barra y las Kettlebell. Ah, Eso lo he hecho con un plugin de producto la agrupación, de agrupación, no de WooCommerce, de pago. No yo lo he usado, yo os puedo decir, yo he usado con producto o sea, Es si, decir, yo tengo tres cursos que se activan cuando lo compres. Entonces yo sí que me he hecho un pack y he dicho, en este pack, este, este y este y cuando lo compres, me activan los cursos. Vale, pero tú pagas el precio de lo Porque, que vende y... No, viene. el precio que yo quiera en el pack. Yo por ejemplo puedo hacer un precio especial para... los pues, Pero, lo yo, no que se lo pero aquí más. no puedes poner el precio. ¿No ves que yo en producto agrupado? Yo aquí puedo, me, puedo elegir, eh, dice producto agrupado. Puedo buscar los productos, en la camiseta, la sudadera y los pantalones. Y esos tres productos ya existen en, mi produ en mis productos creados como productos simples, o variables, o lo que sea, que ya llevan un precio. Yo aquí ves no, que no puedo poner un, producto, un precio final del pack. No Para igual. hacer eso es un plan de pago. No hay, o, no, no sé si hablamos todo todo gratuito, lo pero no, el producto agrupado no te deja hacer eso por defecto. Y pueden ser opcionales, por lo menos que diga. Todo lo que cojo en la bici, sí, claro. Y, aquí, sí. O sea, tú, yo senté como No, aquí no, en este no es agrupado y cojo, imagínate, una cesta de Navidad y te meto la crema, eh, el cepillo y el champú. Soy una peluquería que vende productos de peluquería y hago un pack y es esas tres productos a la vez. Es para que compre los tres productos a la vez en vez de ir añado este al carrito, este al carrito, y este al carrito. Realmente a mí no. yo aquí no le veo mucha funcionalidad al producto agrupado. Ver, porque es al mismo precio que cogiendo. Exactamente, no puedes poner otro precio. No, no, no. Es el pack completo. Y el precio es el individual de cada uno. Pero serviría para facilitarle la venta de los Sí, por eso. Si queréis hacer un producto. Si queréis hacer un producto agrupado de poder. Elejo esto sí, esto no, esto así, lo elijo y le meto esto, plan, aparte. Bueno, ¿es, es posible crear un producto que luego no sea visible para los clientes y que tal vez sea de impresión inferior del que está visible y en el pack, en el agrupado poner esos productos y así es Sí, totalmente. podrías tener un producto oh, no. oculto, protegido con contraseña sí, quizá, sí. o... Eh, vi, no visible en tu URL, que sea una URL que tú mandas a X clientes a través de correo, que el producto sea privado y el usuario de a que está registrado. A la ñapa, ni, digo ñapa nivel esto, no a nivel plugin, a nivel lo que tengo, sin hacer nada más. No, los cupones se pueden aplicar a nivel de precio por porcentaje, un 10% sobre el precio final. Pues sobre productos específicos o, o dinero soy, en cuestión, 50 euros menos sobre este producto o por categoría. Pero tienes que meter el cupón, o sea, el usuario tiene que meter en el carrito el producto agrupado, tú tienes que tener el cupón creado y el usuario tiene que saber que existe ese cupón para meterlo, o sea, el proceso es un poco… Que vale, Tienes que usar este cupón, en el producto lo podrías poner, rollo, para tener ese descuento usa este cupón, sí, eso también sería otra posible ah, ñapa, sí, para hacer uso de los productos agrupados con el descuento. A mí no se, se me ocurre, o sea, para mí el libro de inglés, pues va, vale, el, el, el Studio Book, el Activity Book, pues siempre se juntos junto, ¿no? Pues vale, pues lo pongo junto porque es que esto es el pack Pero el usuario el... tiene que meter el cupón, o sea, no, realmente. no como uso, de ejemplo, de que para qué puede servir un producto sí. agrupado. Sí. Mi hija si te compra el libro de inglés te compra el vas más el estudio. Siempre sí, es junto. Entonces, para no quiero buscar las dos cosas, como si te quiere comprar las dos cosas tiene que ser junto. Pues, pues en ese caso lo puedo entender, pero uso como, de... como caso de uso está bien. ¿Una cosa sobre si los productos ocupados ¿Estos eh, aparecerían en una eh, categoría o una diferente? ¿O eso es una cosa que se.? Aparecen considera... en la categoría que tú le digas que ese producto está, en la que tú quieras crear. Vale, si se considera parte. Imagínate. Se considera parte si tú ese producto lo metes en una categoría. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, tú aquí te puedes crear todas las categorías que te dé la gana como en las entradas del ¿no? no, Pero aquí en la evidentemente no, no, no es una cosa que aparezca así con las simplemente porque ya es producto padre. No, no, no, las categorías no existen como tal, está simplemente sin categorizar, que es una categoría por defecto que no se puede borrar, habría que renombrarla sí. y luego tú te vas creando aquí las categorías que tú quieras. Yo, por ejemplo, le voy a decir a, a, la, a la camiseta esta, me voy a crear una categoría aquí nueva, que la voy a llamar, son camisetas, yo qué sé. Sí. Eh, bueno, vamos a poner la camiseta, voy a poner, vamos a suponer que vendo ropa, esto es un poco así, un poco monstruo híbrido, que no tiene mucho sentido, pero es para el taller para que entendáis todo lo que se puede hacer, ¿vale? Voy a poner eh, que tengo la categoría ropa, como categoría padre, la añado, este producto va a estar en esta categoría, esta le voy a decir que no, no, este producto no está en sin categorizar, ahora renombraré la categoría esta para, porque así queda muy fea y me voy a crear la categoría camisetas, Está dentro de ropa. Puedo crear subcategorías, ¿vale? Categorías dentro de otras. Y todas las categorías las que escribir. Claro. Y las categorías, tú te las creas a mano, ¿vale? Bien. ¿Qué más puedo hacer aquí? Estos son como las entradas, guardar, vista previa, publicar. Publicar inmediatamente, eh, programar el producto para que salga en otro momento dado. Y todos estos productos van a salir en la tienda, en la página de tienda, como tal. ¿No existe la opción de al revés, de que se desprograme, de que se o. ¿Tú pides mucho? <risa> no, Cuando di se lo se se que lo hagan haga haga para el programa. siguiente. <risa> no. ¿Y si quieres ocultar un artículo? Es decir, tú tienes un artículo y quieres hacer un duplicado, pero que no se vea en la web. Pues lo puedes aquí en todos los productos. No sé si te sale la opción de duplicar, sino con un plugin. Creo que no sale. Sí, sí. lo duplicas, te lo sí. duplica y te lo deja como borrador. No te, lo, no te lo publique inmediatamente. Si yo este producto ya está publicado, sí. le doy a duplicar, me duplica este producto tal cual la misma configuración, pero está en estado de borrador. Me meto dentro, te, cambio la configuración o lo que sea y le doy a publicar. Pero para que no se vea, le tengo que decir que lo publique. No, Solo no? se va a ver en el front. Yo estoy aquí en la tienda, y aquí ni nada, solo se ven los productos que están en estado publicado. Pero está hablando de productos, eh, o sí, sea, no, no hay un login aquí por medio, el usuario final solo ve aquí yo los productos que, yo estén, que estén publicados. Si yo estoy en estado de borrador, no se van a ver, ¿vale? Y luego tienes posibilidades de, dependiendo de si estás logueado o si no, pero que eso como un estado normal es publicado, aquí lo tenéis, el estado del producto. Es que borrador pendiente de revisión, que esto es ese aquí, hay más usuarios manejando el WordPress, eh, tipo eh, colaboradores o autores que no pueden publicar y ya lo dejan en estado de revisión y luego llego yo que soy el administrador, el editor y publico y ya está, ¿vale? o eh, directamente publicar, y ya está. Si tú si no puedes tener un producto público y un producto, que pues está muy, muy, muy escondido. Si tú, ahí en esa pantalla, ves que con la visibilidad del el canal. Un poquito más abajo. Ahí, ahí editar. Ahí puedes variar oculto poquito de todo. Ah, publicado. Es verdad, es verdad. Sí, aquí... Visibilidad dice en la tienda y en los resultados de búsqueda, es decir, en la página de tienda y si yo busco el producto me lo encuentra. Solo en la tienda, es decir, en la tienda y si yo busco no lo va a sacar. Solo en los resultados de búsqueda, es decir, en la tienda no aparece, pero cuando lo busco, si doy con ello por las palabras, lo saca. Oculto, ni en búsquedas ni en tienda y está publicado. O sea, está publicado que si la URL yo doy con ella, puedo llegar a esa URL y verlo. Claro, te puedes oculto, que no se me ha... Pero está publicado y al estar publicado esa URL, esa URL se estará sí, indexando, ¿no? Sí, eso es lo que yo hago, eso he usado yo, por ejemplo, Eso para aplicar productos manualmente. Ejemplo, tengo algo oculto que hay alguien que compra algo, pero si lo compra muy manual, ¿vale? Si lo compra con determinada condición, entonces le aplica un producto que no lo ve y simplemente es como, oye, te añado una cuota que porque no eras cliente inicial, pues esa cuota la tienes que haber pagado, ¿no? Hasta un de y se, y se luego le tienes su tarjeta. Se lee, se lee. Y aquí tenéis la opción esa también de eh, producto destacado. Que aquí, luego en todos los productos, salen con una estrellita. Y luego tenéis ahí bloques si trabajáis con Gutenberg, con Elementor o el maquetador. Si va a ir para con Gutenberg integrado, tenéis ahí eh, widgets que traen nuevos o bloques que traen nuevos Gutenberg, rollo, productos destacados. Y te saldrían ahí todos los productos que están destacados tenéis ahí un par de destacados, sin más. Cuidámonos con los trucos esos con los productos ocultos, porque cuando tienen una url que sí si que es pública, Claro, se puede claro, eso es lo ahora, que he dicho. Los ocultos, los de persona, que claro, es que ese es el tema, pero, que, vale. que ese ocultamiento es en la tienda a nivel aquí usuario, pero la url es visible, que si yo doy con ella y la difundo por ahí, puede acceder cualquier persona. No yo, sí, no si problema. no quieres que la gente lo vea, yo por el, tiraría borrador. Si quieres que esté oculto, pero que, pueda, sea, que sea accesible a través de la URL, pues caso, puedes funcionar con esto que, que está está está, ha dicho Daniel. Que está oculto, pero que lo quieres utilizar Normalmente está, está, está oculto. Estas señalas siempre son peligrosas. Es mejor no buscarla online, <tose> que no hacer la gestión de la visibilidad en función de perfiles de los usuarios y tal. Porque si no, no funciona lo que Bueno. Más cosas a nivel características del producto. Imagen, aquí os recomiendan eh, este tamaño. Aquí pone máximo 8 megas. Me parece un pasote de este 8 megas. generoso la marieta, eh. Sí, sí, aquí. Bueno, eh, si no, subid la imagen, la que queráis, y es la imagen del producto. Si no ponéis nada, por defecto, aquí está sacando, esto lo hace con... Con el, plugin de, o sea, con el tema de Storefront sale esta imagen por defecto, como el tema de imagen de por defecto de WooCommerce, si no sale vuestra imagen, ¿vale? Galería de producto, podéis subir imágenes y lo que hace es que salen debajo de aquí más fotitos con la galería del producto, podéis ir haciendo clic y se va viendo la galería. Hay un plugin que si queréis que la imagen de producto en vez de ser una imagen sea un vídeo, podéis meterlo y ese, que sea al entrar directamente un vídeo. ¿Vale? Otra estrategia también es a lo mejor en la descripción incrustar ahí un vídeo de YouTube externo que tengáis el producto, el enlace que os lo lee directamente aquí como texto vale. pero si queréis meter aquí un vídeo que también se suele utilizar pues podéis verlo con un plugin por defecto es imagen como tal Las categorías que ya lo hemos visto y las etiquetas que son las palabras claves que representan a dicho producto Camiseta, Word, lo que sea Añadir camiseta molona, work. ¿Vale? Palabras que representan eh, a vuestro producto como tal. Si yo lo publico, bueno veo la vista previa, veo que está todo bien. entienda está aquí mi producto. No le he puesto imagen, ¿vale? Por no perder tiempo de buscar una imagen, la imagen que sea. Si me voy aquí a todos los productos, aquí veis teniendo la lista de productos. Aquí tenéis a modo resumen características de vuestro producto. El código que le hemos puesto, si hay inventario, si lo gestiono, precio, categorías, etiquetas. Si está en destacado estaría la estrellita. Desde aquí también lo podéis poner a modo destacado. Y la fecha de publicación. Y luego aquí tenéis ediciones rápidas, que es lo mismo que dentro, ¿vale? Pero en modo rápido, sin entrar dentro del producto. Esto es la misma película que estar dentro y hacer esos cambios que hemos visto desde aquí fuera. Si no queréis entrar dentro, para entrar dentro al título o al editar. Que me mola este producto y en vez de hacer otra toda la configuración, ya lo tengo hecho, lo duplico, se me crea un borrador, fijaos, voy a poner camiseta World Cup de 2022, copia, que está en modo borrador, no está publicada, si yo no le doy a publicar, vuelvo aquí otra vez y fijaros, entonces, está aquí como borrador. Lo cambio, el título, la descripción, las fotos, a lo mejor solo cambian cuatro cosas, el, el, el, la, las imágenes y el precio. Y funcionando, no hace falta que lo volváis a hacer, ser productivos, ¿vale? Producto variable. Voy a hacer, bueno, voy a hacer en vez de camiseta, voy a poner aquí, sudadera, work and union. Voy a poner la descripción del producto aquí, que iría el texto, lo que fuese. Aquí podéis poner, pues eso, darle formato al texto, fincar, incluso meter alguna imagen, si queréis, debajo. Pero bueno, esto es más bien lo que aparece y dicho ahí a la derecha. No tiene mucho sentido meter mucha imagen, antes de las imágenes del producto. No es simple, es variable. ¿Qué va a ocurrir ahora? Fijaros que al ser variable, me ha desaparecido, me queda la parte de las variaciones aquí abajo. ¿Vale? y la parte de los precios cuando es simple, perdón, lo tengo aquí, el precio normal, y ahora desaparece, pero no, es, no desaparece por nada, está aquí en las variaciones, porque yo ahora voy a hacer variaciones, voy a aplicar los impuestos, voy a aplicar el impuesto normal, esto está genérico normal, el este, yo qué sé, este es el código, no gestión inventario, puedes comprar todos los que quieras, el peso son 500 gramos, Luego le pongo longitud, la clase de envío, la genérica, productos relacionados, le voy a poner la camiseta, que va a aparecer debajo, aquí ya van apareciendo los que ya están publicados, antes no podía elegir, ventas cruzadas salen en el carrito, y aquí llega la gracia. Digo, a ver, la sudadera, voy a tener tallas y colores, esas dos variaciones, <coughs> o una variación, voy a crearme la talla la variación tallas, y aquí ya poner esto va separado por la barra vertical, <coughs> Tengo la talla S, barra la talla M, barra la talla L, XL y XXL. Esas son mis tallas. ¿Visible? No, para que no salga abajo la información. ¿Usado para variaciones? Sí. Si no marcáis esto, no vais a poder hacer las variaciones, esto es lo importante. Si queréis poner solo la información, pero no se use para variaciones, pues la pongo que sea visible, pero no lo uso para variaciones, como he hecho antes lo de la talla omisex, que salía ahí visible. No quiero que esté visible, pero sí lo voy a usar para variaciones y guardo el atributo. Me voy a crear también el atributo colores, voy a hacer un producto. Variable con dos atributos, ¿vale? Para que veáis que, que podéis hacerlo más, más complejo o todas las variaciones posibles. Me creo otra otro atributo. Y va a ser el atributo color. Y voy a tener la sudadera en blanco, en negro y en verde, por ejemplo. ¿Vale? No lo pongo visible que no salga la información y lo uso para variaciones. Y guardo el atributo. Aquí os podéis crear todos los atributos que os la la Santa Gana. ¿Dónde estará la gracia? me voy a variaciones, que esto aparece porque el producto es variable y le digo crear variaciones para todos los atributos, ¿Qué va a hacer, tengo dos atributos y va a crear todas las combinaciones de esos atributos, si yo tengo dos atributos y tengo en tallas, cinco tallas y en colores tengo tres colores, 5 por 3 15 me va a crear 15 variaciones diferentes, si yo elijo la talla S, color blanco, talla S, color negro, talla S, color verde talla M color blanco, talla M color negro, talla M color verde y así con todas las variaciones que vayáis creando puede ser que de las S en blanco tenga 10 puede ser que de las S en verde tenga 5 sudaderas, ahora puedo gestionar esa parte ¿vale? variaciones <coughs> jolín, variaciones a ver cancelar Jolín, ¿por qué no me sale que quería crear variaciones para todos los atributos? Aquí. Crear variaciones para todos los atributos. Podéis crear multitud de variaciones, fijaros ahí, ¿eh? Que se pueden hacer muchos tipos de variaciones. Voy a hacer la básica. Bueno, voy a borrar esto. Borrar todas las variaciones un momento. Para que me quita aquí esto de aquí. y a empezar de cero, que era esto. Crear variaciones para todos los atributos. Ir. Aceptar. 15 variaciones añadidas. Por lo que os he dicho, de lo que tengo, ¿Vale? Y aquí me aparecen las 15, y aquí tengo que ir una por una, desplegándola, puedo poner una imagen de producto para esa talla S en blanco, la sudadera en blanco, si tengo la fotito en blanco, imaginaos que la tengo, pues la subo, puedo decirle, puedo ponerle aquí un código de la sudadera, si quiero, o si no él se está con el SKU ninguno, hay que ponerle el código a cada uno, Puedo ponerle el precio, aquí cuesta, yo qué sé, 14,99, precio rebajado si tuviera, tengo asistencia, si o está agotado se puede reservar, si mantengo inventario, gestiono el inventario y digo la cantidad que tengo, o no, a lo mejor, si quiero gestionarlo tengo, imaginaros, 10 de la talla S en blanco, o sea, ya, se cada uno, ya uno, sea individuales, y hay que configurarlos todos, ¿vale? Todo el rato, uno por uno. Una vez que yo los configuro... no forma de a todos mismos, para que luego solo tengas que cambiar... No, porque fijaros aquí a la derecha, ¿veis que ha desaparecido la imagen del producto? Porque ya le voy metiendo la imagen si quiero. Si no sale la genérica, que es la de nada, la que está así sin nada, hay que ponerle una imagen a cada producto. Podéis ponerle la misma imagen a todos, pero lo suyo es aquí que lo típico, elijo la sudadera verde y me, saca, me cambia la foto y me sale la sudadera en ese color. Sí, me por ejemplo... Todas tienen el mismo precio, el mismo peso, no sé qué, y solo cambian la foto. Entonces, claro, si no. todas, sería guay. Puedes hacer una variación, en vez de las 15 variaciones, puedes hacerte tú una variación de todas las S y o todas las tallas, todos los colores blancos, me da igual el color. O sea, yo elijo el color blanco, me da igual que sea S, M, L o XL y tienen esa imagen, ese precio y ese inventario. Yo aquí he hecho variaciones específicas para todas las combinaciones posibles, pero yo me puedo hacer... No todas las combinaciones, me puedo hacer las combinaciones de otra manera, ¿vale? En plan, talla me da igual, cualquier talla y color blanco. ¿Me explico? Y la, cuando elijo cualquier talla, pero el color blanco, la imagen es blanca, tengo esa 1499 y tengo 10, pero 10 de SMLXL, es que depende si gestionáis inventario, si no. La gracia de esto es que cuando vas a la vista previa, <coughs> bueno... Tengo que darle a guardar aquí las variaciones. Presidente, tiene que tiene 10 en total o 10 de cada tabla? 10 en total. Si aquí tengo cantidad de inventario 10, según esta variación tengo 10 en total de las, todas las tallas. En este ejemplo, yo había puesto S y blanco y tengo 10 de talla S en color blanco. Esto depende de cómo vosotros lo gestionéis, ¿vale? Se guardan los cambios de las variaciones, imaginad que vamos una a una o hacéis las variaciones de otra manera y en la vista previa, como el producto es variable, ¿qué pasa aquí? Que me deja elegir solo S y M porque las otras no las he configurado, ¿vale? Saldrían M, L, XL, es que no las he llevado a rellenar, no me voy a poner a rellenar todas, ¿vale? Saldrían todas las tallas y el color, que yo elijo talla S color blanco... Me sale el precio, imaginaos que cuesta 3 euros menos porque me sale más barata, pues saldría el precio en cuestión y la imagen en cuestión, ¿vale? Eso va cambiándose solo. Entonces, bueno, ojo con esto, que esto es muy interesante, ojo con las variaciones como las hacéis de manera individual, puede ser solo que tengáis un atributo, el color. Que vendáis relojes y, te, y vendáis los colores por correas, las correas de colores, el mismo reloj y elige tu color. Eh, tengo tres, blanco, negro y plata, o, o el que sea, me hago las preparaciones eh, cambio el producto, la, la foto de producto, pongo inventario si quiero elegir inventario, <coughs> puedo eh, ponerle un precio si es la correa en negro y si es en blanco otro, puedo ponerle uno que esté rebajado y otro no, ¿vale? <coughs> y con esto funciona, aquí le puedo decir que es descargable y virtual, fijaros que en el producto simple me parecía aquí arriba, pero al, al ser variable, esa parte de descargable virtual va a cargo de cada variación. Que podría darse el caso. Aquí no tiene sentido ninguno que la sudadera, de cualquier color o talla que sea, sea virtual y descargable. ¿Vale? Pudiese darse el caso en otro tipo de producto variable. Ya depende. Eso ahí ya las cabezas, puede, podéis pensar un millón en millones de tipos de productos. Categorías: ropa. Categoría: voy a poner aquí sudaderas. Su padre es la ropa. Y etiquetas, sudadera, por griñón o lo que queráis, ¿vale? Hay un, una lista groñón. Un <risa> listado de, de etiquetas que queráis. <risa> Avanzado en lo mismo de antes. Publico el este. Y aquí tengo mi producto la sudadera, que hago las variaciones, me meto y sale ML, elijo la M y cambia el precio y cambia la foto, vale no me voy a poder hacerla por pues no perder tiempo, lo que quiero que os quede claro es que tenéis que decir que el producto es variable, que tenéis que crear los atributos, nombre del atributo con los valores, que si lo queréis usar para variaciones hay que marcar que lo uséis para variaciones y en las variaciones, aquí en el desplegable tenéis que... Crear variaciones para todos los atributos o ir añadiendo variaciones de manera individu individual o aquí tenéis otras posibles variaciones que van en base a otras eh, características del producto. Pero la base es en base a los atributos, ¿vale? Cuando hablamos de los atributos que tiene el producto. Y con eso os podéis crear productos variables, ¿vale? No es difícil como tal. Y por último, me creo el producto descargable, el virtual. consultoría con Carlos, Te explico aquí abajo mi consultoría, lo que sea, y el producto, ¿qué va a ser? Simple, variable, externo, agrupado, simple, virtual, virtual, ¿Virtual desaparece el envío, no lo envío a ningún lado. Puede ser virtual y descargable, puede ser que tú me compres mi consultoría y yo te mande un documentito, un archivo PDF explicándote los detalles de la consultoría, por ejemplo, ¿vale? Puede ser que sea descargable también y al ser descargable aquí me dice añadir el archivo, nombre del archivo, eh, yo qué sé, dossier, URL, elegir archivo, subo a mis medios mi documento, mi PDF o lo que sea que adjuntéis y aquí... Pone bueno, la URL, la URL la, la, le cambia el nombre por seguridad, no está siempre del mismo nombre porque si no se puede compartir, ¿vale? el nombre del archivo. Puedo añadir más de un archivo, puedo enviarte adjuntado varios documentos, ¿vale? Puedes comprar un paquete eh, de imágenes y te mando cinco imágenes. Porque yo soy fotógrafa y vendo mis imágenes. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Fatal. Nos podemos quedar aquí hasta las 10. Si <risa> bueno, bueno, más está aquí. Luego, a la hora del límite, a la hora de las descargas, el precio, precio rebajado, límite de descarga. si es ilimitado, dice, déjalo en blanco para redescargas ilimitadas. El usuario en su cuenta, si ha comprado un producto descargable, tendrá ahí los productos y podrá descargarlo todas las veces que quiera. Si le limito, pues una, dos, tres y lo limitáis. Can, eh, caducidad de la descarga, puede ser que pongáis un tiempo de, oye, si no te lo has descargado en 15 días, hasta luego Lucas, que ya no tienes el enlace para descargártelo. ¿Vale? Que eso también hacéis un poco que el usuario si lo compra, que se lo descargue, no que para cuando él quiera, y los impuestos. La película de aquí sigue siendo la misma. Los atributos simplemente es que sea la información visible, no hay variaciones. Si el producto no es descargable, se quita lo del enlace, ¿vale? Y sigue siendo lo mismo. No hay envío, precio del producto, mi consultoría, eh, que son 100 euros, con lo que sea. Y yo ahí mi historia, categoría, etiqueta, imagen del producto. No tiene más. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que cuando yo publique el producto, cuando yo me vaya a la tienda y añada al carrito la consultoría con Carla, en el carrito al finalizar la compra, Aquí no aparece ningún tipo de gasto de envío. Si el producto es simple o el producto es variable o en el carrito tengo una consultoría con un producto simple, me van a aparecer gastos de envío porque te voy a enviar las camisetas. Es porque es virtual, ¿no? Claro, como es virtual, no hay gastos de envío en el carrito. ¿Vale? Eso sería en cuanto a los productos. Aquí os he dejado la parte teórica de lo que es cada producto, que es lo, la teoría de lo que hemos ido viendo. Los productos virtuales, los productos variables, los de suscripción o pago recurrente, lo que os he dicho que son enlaces a los planes de pago. ¿vale? Aquí os he dejado un par de planes de opciones gratuitas, por si queréis cacharrear, sin necesidad de pillar antes los planes de pago de e-commerce o de allí. Aquí tenéis los enlaces de, de planes gratuitos. Los, los productos de membresía, que no es un producto recurrente pago una cuota, pero no es para todo el rato, solo, solo se paga una vez. Necesario plugin, aquí os he dejado el enlace del plugin. Productos de reservas, consultorías, hotel, terapia, os he dejado aquí un par de plugins también, son de pago. Aquí, la parte de los IVAs, aquí he dejado cómo sería la configuración para los IVAs si nuestra tienda está aquí en España vale al 21% esta parte teniendo en cuenta también que en los ajustes generales he activado que voy a manejar los impuestos de la tienda y al manejar aquí los impuestos fijaros en bookcommerce ajustes cuando yo le he dicho en generales que voy a manejar los impuestos activar la tasa de impuestos me ha aparecido aquí esta pestaña vale y aquí, bueno, aquí en productos son configuraciones generales del producto, que es lo que he visto antes, lo del peso y tal. Si no quiero que me valoren, pues les aparece esto. Si me valoran, puedo ser con estrellitas o, ¿vale? Eso si queréis os valoren o no. Y el impuesto, bueno, aquí también tenéis el inventario, productos descargables, rollo como opciones específicas de cada producto. Y en el impuesto, aquí viene la gracia. No, introduciré los precios sin impuestos. No, sí, voy a introducir los precios con impuestos incluidos. Mi 9,99 de la camiseta ya está el impuesto incluido, porque a mí el cliente ya me ha pasado los precios con impuestos incluidos, ¿vale? Calcular el impuesto basado en la dirección a donde va a enviar al cliente, la del pedido o la dirección principal del negocio. Yo siempre tiro donde estoy yo, mi negocio, la ubicación de mi negocio, ese es el impuesto. Depende. Tasa de impuesto, por defecto, es la estándar, ¿vale? La tasa cero y la tasa reducida, que son estas, en la estándar es donde vamos a crearlo del 21%. Redondeo si quiero redondear. Si yo no voy a usar estas tasas, las puedo borrar y al guardar desaparecen estas dos opciones. Sí. Pues. aquí? dos horas. No, llevo dos horas. Si sí, he empezado a las 7 menos un cuarto he empezado, ¿eh? Bueno, bueno, Me habéis robado 15 minutos. Si no tenéis problema en dormir aquí, bien. Yo... No. Bueno, a lo que voy, que aquí os he dejado... Un <risa> no, momento, minutos. Aquí os he dejado <risa> cómo se configuran los impuestos. Es fácil, os he dejado también un enlace que al final a un artículo al detalle de cómo se configuran paso a paso. O sea que tenéis aquí una guía, en plan, no lo he explicado al dedillo. En la web se sube. En la web se sube el comentario de la También, lo subo ahora, vale, lo dejo ahí, ahora os lo dejo puesto. Tenéis ahí toda la configuración al dedillo y al hacer aquí las tarifas estándar, aquí... Este es donde se intersectaría fila, tal, tal, tal, con estas configuraciones que se he puesto aquí, ¿vale? Con eso de ahí, se fatal, así. Fijaros que he puesto el asterisco España cualquier ciudad, Tenerife, te Melilla, Canaria Ceuta, aquí exento de IVA, porque ahí yo no les cobro impuestos. Entonces, esta sería la configuración básica si mi sed está en la península y vendo a todo España. Si mi sede está en otro país, pues los impuestos de dicho país, ¿vale? Entonces, esa sería la configuración. Si quiero configurar más impuestos, tengo la tarifa tasa cero, tarifa tasa reducida, que ahí es la misma lógica para hacer esos impuestos ahí. Y cuando estamos en el producto que ponía impuestos, imponible, tarifa estándar, reducida, pues ahí podéis elegir qué impuestos aplica. Por defecto va a ser la tarifa estándar siempre. Si tenéis productos, yo que sé, de tarifa cero como las formaciones o tarifas tasa reducida como alimentación, pues podéis aplicar esa, esa tasa, pero ahí se configuran. Y luego aquí os he dejado un pantallazo de cómo serían los ajustes que os he enseñado ahí. El textito de ahí que pone mostrar los precios, esto de sufijo a IVA incluido, el texto que pone precio y al lado del producto IVA incluido, pues es el textito que se pone. ¿Vale? Y aquí ya me voy a quedar, porque esto me van a matar. Los, los gastos de envío, bueno, mañana voy a estar en la WordCamp, si alguien me quiere pillar por banda, me llevo el portátil y me queréis preguntar cualquier duda y nos ponemos un rato y hago si queréis ahí, hacemos grupito un rato y termino el taller.